Si buscas tu producto escribiendo en japonés, puedes obtener mejores resultados. También puedes filtrar fácilmente por categoría para encontrar exactamente lo que deseas. Una vez que seleccionas la subasta deseada, puedes encontrar información importante como las condiciones de uso del artículo, la duración de la subasta y el precio actual. Para realizar una oferta, simplemente haz clic en el botón designado y escribe el valor en la ventana emergente. Subastas Yahoo está integrado en el sitio web de Zen Market, por lo que incluso puedes solicitar una oferta de Sniper. Las ofertas de Sniper se realizarán unos minutos antes de que finalice la subasta. A continuación, debes confirmar los términos y condiciones de la subasta. Envía tu oferta y espera la confirmación de que se ha realizado. A veces también tienes la opción de comprar el artículo al instante. Elige el precio de compra total y haz clic en el botón Realizar una oferta para confirmar tu compra y aceptar los términos y condiciones para finalizar. Cuando ganes una subasta, recibirás una notificación nuestra. Nuestro equipo se pondrá en contacto con el vendedor y organizará el envío a nuestro almacén en Osaka. Después de que recibamos tu artículo, elige tu método de envío internacional preferido y paga por él. Luego te enviaremos el paquete. Finalmente espera que tu artículo llegue a tu puerta. Abre la caja y disfruta de tus hallazgos exclusivos de Japón. Zen Market, tu servicio de compras en Japón. Regístrate hoy y obtén 300 yenes de descuento en tu primera compra. Cada noche nos internamos en las frías y solitarias profundidades de lo desconocido. Cada quien guarda en sus recuerdos historias que necesitan ser contadas. Sucesos sin explicación. Experiencias paranormales.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 Estamos a punto de reunirnos y compartir nuestros relatos oscuros. Buenas noches, bienvenidos a Relatos Oscuros. Gracias a toda la gente que se está uniendo en las diversas redes sociales, especialmente a la gente de YouTube. A, lo, a la gente de Patreon, que les mando un abrazote. Gracias, chicos, por apoyarme eh, con, sus, eh, con sus participaciones, con su suscripción en Patreon. Estamos esta noche reunidos cuando faltan cinco minutos para las 10 de la noche. Como habíamos comentado, estoy tratando de que todos los días sea el programa a las 10 de la noche y parece que lo vamos cumpliendo. Así seguiremos. Así que bienvenidos a todos. Espero que inviten a sus familiares, a sus amigos, a sus novias, a sus novios, a sus amantes, a quien quieran ustedes, invítenlos a ver este programa para que también puedan compartir sus relatos oscuros, puedan opinar o hablarnos sobre el tema de esta noche. ¿Cuál es el tema de esta noche, Andrea? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, buenas noches a todos. Hoy el tema es los amuletos. Los amuletos. Buenos y malos. Amuletos, hay buenos y malos. Estoy, estaba limpiando sí, sí. la cámara de Andrea, ahí tenemos a Andrea y un saludo para Rebeca Hernández, Laura Barragán, Laurita, un abrazo Laurita, un abrazo, Laurita. a Gésic, a Dame, a, Just, a Host Ghost in the Wall también, gracias a toda la gente que se está uniendo. Tenemos nueve likes, eh, de verdad eso es muy penoso para nosotros que es una comunidad eh, somos una familia, nueve likes y habiendo 150 personas eh, sí. es feo, ¿no? es feito sí. eso, eso no, no parece que haya mucho cariño sí. y pues ustedes no, no, no se dan cuenta, pero uno ve que tiene nueve likes la transmisión y se siente feito así que denme, échenme la mano, denle like ahí a la transmisión, en YouTube en Facebook, regálenos un like no cuesta nada Apóyenos, por favor, con esos likes, con esas compartidas, por favor. Eh, buenas noches, eh, Chilanguita Gandhi, dice Ox mi amigazo. ¿Cómo estás, Chilanguita? Bienvenida. Luna también, buenas noches, hola, Luna. Hola. A Miau. Hola, Miau. Al <risa> Puerco Biker. <risa> el Puerco Biker. A Anonyme. A Dax. ¿Cómo se da la dice él? O sea, la... eh, si lo estás viendo la transmisión de YouTube, ahí debe de aparecer abajito los likes, los dislikes. Una manito, aparece una manito. Una manita. Una manita. Bueno, nosotros decimos manito. ¿Crees que en, en otro, <risa> o sea, solo yo creo que en Venezuela y en Argentina solo dicen manito, ¿no? ¿O crees que en otros, en otro país también? Pues creo que en Venezuela, Colombia Ajá. dicen la manito. La manito. Venezuela también. También y en dicen. Venezuela también. Las En Venezuela también creo que dicen las manitos. Exacto. Las manito. A ver, díganme, Tina, de Perú, de Ecuador, que nos ven. Sí, ¿cómo se le dice al like este? ¿Manita o manito? Porque sí. Otros dicen la manita, pero sí. Sí, sí. Los dos están bien. Saludos, viva la raza, dice Oscar Guerrero. Mentes positivas, saludos, buenas noches a Aquinita Aquino. Saludos desde Guanaco, Guanuco, Oxlack. Saludos, José Carlos Garnelo, bienvenido, hoy en Aguascalientes los narcos tumbaron un helicóptero y hay video Ah, yo lo vi, sí, sí, exactamente, sí. Yo lo vi. se murió un secretario me parece en, en este atentado, porque fue un atentado eh, Mamito se dice en Brasil, no, no creo que se diga mamito Hola a todos, saludos, los wherever decían manito arriba, <risa> en serio decían manito arriba Saludos a Lupita Sánchez también. Bueno, vamos iniciando esta transmisión. Recuerden que el número telefónico aparecerá en pantalla. Y quien nos quiera hablar para contar una historia, cualquiera que esta sea, un relato oscuro de misterio, paranormal, de, de terror, etcétera, nos puede llamar y contárnoslo. Y mientras tanto vamos a platicar de un tema que son los amuletos. Si alguien tiene alguna historia con un amuleto, si alguien tiene un amuleto, escríbanme, mándenme un, un, un WhatsApp, en un audio, en WhatsApp, o llámenos al teléfono que aparecerá en pantalla, porque vamos a hablar de esto que es muy interesante, que son los amuletos. Sí, sería interesante que contaran si usan algún amuleto para la buena suerte, para atraer el amor, para atraer, bueno, muchas cosas que se usan. Entonces, sería interesante. Saber. Y es que sí, o sea, la verdad no nos ponemos a pensar, pero estamos llenos de amuletos. sí. Sí. Yo, por ejemplo, tengo este. ¿Tienes un amuleto? Sí, A ver, muéstranos este. en pantalla. Que es la pulserita roja. Ajá. Esta es la pulserita roja. Que para las qué? envidias? Este. ¿qué? Es para las envidias, que para los... ¿Qué? Para, para traer el amor, no sé qué más. ¿La pulserita ah, para roja? La, para la buena suerte, sí. ¿La pulserita roja? Esta rojita. Es para las envidias también, ¿no? Sí. O sea que si hay una brujita que te tenga celos que te tengas coraje esa pulserita roja podría este aislarla pues si yo lo creo sí o sea todo es en que uno le ponga es pues, la fe a, a las cosas no a veces que uno se deja llevar como por por esas ideas de que no ponte la pulserita roja para las envidias que no sé qué entonces uno uno se la pone y ya empieza como a, a creer en eso fíjate que yo tenía también la pulsera roja que pues no soy. Tenías, ¿no? Se... Sí, se me, no se se me desató, pero también, también me gustan mucho las pulseras rojas como, eh, como un artículo, como un, un amuleto de protección. Sí, me gustan las, las pulseras rojas, pero bueno, se me caen, quién sabe por qué. Tienes que amarrarlas bien, por ejemplo, la pulserita roja se tiene que amarrar con siete nudos. ¿Con siete nudos? Uh -huh. ¿Quién dijo eso? Sí, así es. Así es para que sí. te llegue la buena suerte. Sí, con siete nudos dicen que la, la pulserita roja con siete nudos en la mano izquierda. Oh, no sabía. <ríe> Entonces eso es para atraer el amor? El amor, la buena suerte y para las envidias. Para las envidias la pulserita uh -huh. con siete nudos. No, pues con razón a mí se me cayó lo de la <ríe> pulserita. Fíjate que sí no no soy muy creyente en darle poder a los amuletos, según yo. Pero ahora que recuerdo siempre he usado amuletos, siempre he tenido algún amuleto y entonces, eh, aunque mi conciencia y mi mente digan que no, siempre los he usado. Yo creo que es como una sí. condición uh -huh. ya del ser humano. Recordamos que eh, los, eh, pues, los hombres prehistóricos, los hombres de las cavernas, eh, hacían dibujos en las paredes de las cuevas sobre estas escenas de caza sobre animales y bueno se cree también que el que estos hombres hubieran hecho pintura rupestre sobre animales podría ser también como parte de un amuleto como darle sentido o fuerza a la imagen como para atraer más eh, en este caso pues más comida más alimento sí. o pueda ser eh, que su casa sea productiva no sí ¿Tú recuerdas alguna pintura rupestre que, que tenga algún tipo de amuleto, que creas que sea un amuleto? Yo recuerdo una pintura rupestre una vez que era un, como varios hombres eh, como en posiciones como a la defensiva, pero era más que todo para que no entrara nadie a las cuevas. O sea, era para, para eso mismo, para prevenir eh, del, el peligro. O sea, que no entrara nadie ajeno a, a, a su propia comunidad ahí. Entonces eran como unos hombres así, como en posición como de guerra. esa ese me gustó mucho, esa, esa, esa pintura rupestre. Sí, qué, qué interesante esto que el hombre prehistórico, primitivo, pues comenzara a tener estas estas ideas, estos pensamientos, porque uh -huh. también se dice que el hombre primitivo también se han encontrado eh, pues Lugares donde enterraron a otros hombres primitivos y con flores. Entonces se cree que ya también había un ritual eh, que se le realizaba a un entierro de una persona, enterraban a sus muertos, uh -huh. y eso es muy, muy extraño. No es que quedaran los, los hombres prehistóricos ahí tirados por todos lados, sino que los enterraban. En los, en la, en, en los egipcios, ¿no? Pues antes, desde el hombre prehistórico, sí, egipcios, los, obviamente, sí. Los egipcios se enterraban a sus muertos, a sus, a sus muertos los, eh, los momificaban y les ponían amuletos como plantas, cosas así para las malas energías y todo eso y que pudieran como irse a, a su nueva morada eh, en paz. Entonces, ¿Sí? impresionante. Y también si sí, abrían las tumbas, ¿no? Quedaban malditos los que abrían, la, los que profanaban las tumbas. Mira, dice Rebeca Hernández, los cazadores tomaban como amuletos partes de los animales que cazaban. Ándale exactamente, Rebeca Hernández, volviendo a la prehistoria antes de llegar a Egipto. Sí, yo creo que los hombres cuando cazaban, por ejemplo, un diente de sable o algo así, se, pues a lo mejor, no yo sé si, si sucede, ¿no? pero sí se ponían como los huesitos a uh -huh. lo mejor. No sé si eso sea muy de películas. Pero, pues, puede ser, ¿no? Que si cazaban, se quedaban sí. con un pedacito de, del, de, del hueso del animal y se lo pusieran como collar o, o lo mantuvieran los, guardado, ¿no? Los dientes de tiburón, que tenían como esa costumbre de que si mataban a un tiburón o algo así, entonces les, se colgaban los, los dientes. Rebeca Hernández dice, dientes, pieles, la cabeza, y eso le daba respeto también a su comunidad. ¿Sí? Uh -huh. Miren, ya desde uh -huh. cuándo existen los amuletos. Uh -huh. Eh, yo recuerdo una tontería que que, que, que que era muy chistoso pero cuando jugaba fútbol yo recuerdo que eh, en mi equipo era chavita era chavita uh -huh. este en nuestros tenis eh, eh, escribíamos los los nombres de las niñas que nos gustaban sí. o de las novias lo escribíamos en las en la suela de los tenis o eh, sí sí sí en la sí, suela sí. De, del tenis, y que según, pues porque eso te iba a dar como, como buena suerte para meter gol y bueno, qué perroso, ¿verdad? No, no, no porque pues estaban niños y pues sí, pues sí, hasta chistoso, yo nunca había escuchado eso, que, que quisieran eso con Los hombres somos muy, este, muy así, ¿eh? Porque si, fíjate que antes, en, en muchos, muchos años anteriores, las mujeres, este, las llevaban donas, usaban muchas donas, ahora ya no usan donas, ¿verdad? ¿Qué son donas? Donas la, que, para sí, que sí, amarran sí. el cabello. Ah, sí, sí, sí, y los niños se las robaban a uno. Sí, sí, o, o si la niña te daba la, la dona sin albur, si te daba su dona, pues ya la usabas como pulsera, y ahí la traías, mm. era como, como un amuleto. El, a mí me las robaban. ¿A ti te, sí. ¿Quién te, te robaba las? En el colegio. ¿Quién qué te sabe. la robaba? Pues los del colegio. Pinches, o sea, uno las iba a utilizar o algo y le hacían así, le quitaban a uno, o oh, uno maldito. las tenía aquí o las tenía uno encima ahí donde uno estudiaba malditos. y se las robaban no se las devolvían a uno. Y yo no sé si eso era un fetiche o una, sí, una, como una cuestión así para pues, ellos. Pues o sea, era otra fetiche. Y... <ríe> pero, pero era raro porque sí se acostumbraba a que se las robaran a uno en los colegio. Su, uh -huh. Dice Jómez, a mí nunca me dieron la dona, Jómez. <ríe> Este, dame tu dona, dice Héctor Salinas. Pong. buenas noches, Pedro Antonio. Hola, Fong. Hola, Lupita, me estaba saludando. Hola, Lupita. Ahí está, Lupita. Uh -huh. ah, le mandamos un abrazo, Lupita. Gabita, besitos. Ya menos si ustedes vivían como en los noventas, yo creo que sucedía eso, y que tuvieran donas y se las quitaran o que regalaban la dona. También sabes que <risa> había. Eso suena medio raro. <risa> Es, o sea, había unos amuletos, gracias Brenda. Un abrazote, gracias Brenda por 50 pesotes, Mi madrina Brenda Guelos, eh, Brenda. Tú usaste de esos chupones. Hubo una temporada en donde se vendían chupones de colores. ¿No ¿Sí los recuerdas? Sí, sí, sí, sí. Que era amarillo para la amistad, el negro para el sexo. Yo nunca supe para qué era eso. El rojo para el amor. Me gustaba era la forma y me gustaba ver a lo el bonito. Chupón. sí. Y habían unos muy pequeñitos, muy pequeñitos, y uno de los aros de los aretes los colgaban. Yo, lo, yo lo hacía. Sakura Tamón dice que la dona nunca se regala. <risa> Las donas pasan de moda. Si sí, de hecho ya no hay donas, ya no, na, no usan no, donas, ¿verdad? No, no, no. no, no. no, yo, no ver, si yo no vuelto a ver, sí, yo no he vuelto a ver. Sí, cierto. Los chupones significan no al aborto. Ahora dice María de Jesús, los chupones significan no, no al no aborto. no tenía ni idea para qué era eso y... y... No, pero en los noventas no significaba eso. No, cierto que no. No, eso de los chupones significa Tenía no la botón. otro significaba. Sí, claro. Y creo que en un tianguis vimos unos, ¿no? Unos chupones, sí, ¿verdad? Uy, sí, vimos. hacer vivos. unos videos de tianguis. Uh -huh. Brenda Galo dice, no, yo no usé eso, solo las mariposas en el cabello. Uy, pero esas mariposas son ochenteras, Brendita. Las mariposas <ríe> ya son de antes. Oye, estaría bien que hiciéramos algunos videos de yendo a, a Oye, los sí. tianguis sí, sí. y compremos, Gustando, compremos bueno, cosas sí. de esas raras, ¿no? Uh -huh. Y que las rifemos aquí sí. a la gente. Sí. O, o hagamos algo interesante con lo que se compre. Sí. Pero necesitamos superchats para poder uh -huh. hacer esa actividad, que sería buenísima. Te cuento otra. Mira que mi abuelo, Ajá. yo estaba muy pequeñita. Y mi abuelo, yo no sé dónde sacaría eso, pero me acuerdo tanto. Mi abuelo era carpintero mi abuelo le gustaba mucho trabajar con la madera, tallar, todo eso. Entonces yo, eh, pequeñita, me iba a, a su taller y lo veía y todo eso. Y me acuerdo que yo miraba hacia arriba y en el borde, así como de la puerta, tenía una herradura. Y esas herraduras siempre me causó curiosidad. Y tiempo después, pues, supe que era para la prosperidad, para... Eh, para las malas eh, energías que no, que no entraran Tenía, ¿Tenía un qué, perdón? Una herradura Ah, la herradura, mm -hmm. claro la herradura mm -hmm. es uno de los este, talismanes, o ¿cómo estamos diciendo? Sí, sí, sí Uno de los... Eh, ah, eh, amuletos Amuletos más usados No sí. sé si a nivel mundial, ¿eh? No sé si la herradura sea a nivel mundial Mira, Alfonso, mi troll número uno dice, usar los calzones sucios para las torceduras no sabía eso de los amuletos, con razón yo nunca me tuerzo. <risa> Ay, con no. Con razón yo nunca me tuerzo, ha de ser por los calzones sucios. ¿Y, y sucios eh, de cuántos días sería, por ejemplo, que nos diga? Pues es que también sería interesante saber a los cuántos días te tienes que cambiar un calzón. <risa> se tiene que cambiar diario el calzón, gente. Escríbanme en el chat a los cuántos días se tiene que cambiar un calzón. Sean honestos, nadie ve quiénes son y cómo se llaman. ¿Cuánto tiempo pasa en que se cambien el calzón, gente, del chat? Vamos a ver. ¿Qué pregunta más? Pues es que hay que saber porque <risa> Mira. se torce, pero el, el, pero por el olor. El amuleto usar. Al día, al día los lo volteas. Ah, chinguitos! No me lo sabía. Oh. Al día lo volteas, ¿volteas el sí. calzón? Urely, ¿no? ¿No sabía que se voltearan los calzones? ¿Ustedes usan calzones? <risa> Brenda dice, diario. Ay, Brendita, es que es... Imagínate, ¿es que cambiarte los calzones y los calcetines diario. Dark Angel dice, cuando uno quiera. Jumex dice, yo cada siete días. <risa> Diana Ramírez dice, cada mes. Ah, Diana, eso sí se escuchó muy extremo. Dice, yo opino que yo creo que el calzón después de tres vueltas ya hay que cambiarlo. Tres vueltas. Uy, tres no. vueltas, calzofierros <risa> para la lujuria. Este, todos los días. Dice, anónime, todos los días. Cuando esté frenando, volteas eso, te voltea de calcetín, jaja, ja, de una semana dice Rebeca Hernández. <risa> ¿Qué, qué curioso, yo no, nunca he pensado cuánto tiempo tardan en cambiarse en los calzones. Diario, no manches, dice Rebeca. Viv González dice, y yo cambio dos dos veces al día también donde vivas, ¿no? porque si bebes, bebes digo, ya, ya se acerca el viernes ¿ves? de viernes yo digo que si vives en un lugar con mucho calor, pues te estás sude y sude y sude, y pues el calzón si sí queda oloroso, ¿no? en un lugar donde haga calor, pero en un lugar donde hace frío ahí estás como más cómodo ¿a ti te gustan los lugares cálidos o fríos? No, me gustan fríos. Fríos, ¿verdad? Sí, pues hay, uno puede decir, sí, de vez en cuando ir al calorcito y todo, pero eh, yo soy de tierra fría, entonces eh, no, no me gusta mucho el calor y estar sudando y todo eso, no. Fíjate. Me gusta a, a, más el calor, el frío, así, que se sienta Aparte de que fresco. sudas, sudas y sudas y te empiezas a rozar. Yo, como te dije la otra vez, que estaba ya bien rosadito de cuando fuimos a, a Mérida, ya estaba bien rosadito. Ya le dije, Andrea, cómprame un este una cremita para que me pongas en las pompis, porque ya, ya, ya estaba muy mal. Orlando Paleta dice, no sé si fue coincidencia, pero una vez me encontré un zapatito de bebé tirado en la calle. Ese día iba a solicitar mi trabajo y lo amarré en mi bicicleta y me dio suerte para quedarme a laborar. Mm. Sí, los zapatitos de los niños ah, sí. también los también. usan, ¿no? Mm -hmm. Como de buena sí. suerte. Sí, uno de vez en cuando ve a alguien por ahí de un, en un negocio o algo así, tienen un zapatito de, de, bebé, ¿De bebé o de niño, sí. ¿Aquí? ¿O los mandan, tú has visto que los mandan como a como a, a, poner, a fundirlos como en algo? Y quedan... ¿Tiesos? Tiesos, sí. No, no lo no sí. he visto. Uh -huh. me, no me he fijado, la verdad aquí en los camiones hace mucho tiempo siempre veía que había zapatitos mm -hmm. dentro de los autobuses, mm -hmm. ¿allá en Colombia sí, ¿también? sí, sí, sí. ¿Ponían los, los zapatitos? Sí, zapatitos o dados. Ah, dados. Mm -hmm. Dados también, sí, cierto. Ah. Los zapatitos, qué interesante. Yo no sé de dónde venga esta costumbre de los zapatitos que den buena suerte. En mi pueblo colgaban el retrovisor, dice, en mi pueblo los colgaban en el retrovisor del carro, sí, los taxistas sí, también sí, ponían sí, los sí. zapatitos ahí, eh, calzones amarillos para el dinero, dice Caribash. Me acordé de otro amuleto, colgar un par de dados en el retrovisor del ah. coche. Exactamente, ah. Alejandro Castro. Los dados. Eh, <coughs> todo depende de qué tan grande Daft. es la frenada del camión. Igualmente, buenas noches. Obvio que, Punk, no lo que, dice... Dice que a mí me gustan los lugares fríos porque soy caliente. Sí. <risa> Este, a mi negocio han dejado zapatitos de bebé. Dice mi negocio han dejado zapatitos de bebé. Tengo dos. Oh, Benjamín. ¿Y los has puesto? ¿Los has puesto en tu, en tu negocio? La ahorita, sí. La ahorita, dice, mi amuleto de la suerte es una pulsera que me dio mi hijo. Mándenos fotografías de sus amuletos. Sería padre que en el WhatsApp nos manden fotografías de sus amuletos. Mándenos, mándenos. Ahí aparecerá el, el teléfono. Dice Alfonso López... Traer siempre un billete de dos dólares en la cartera para que no falte el dinero en la cartera. Ok, pero de dos dólares es súper difícil encontrarlo. O sea, la mayoría que yo he visto traen el dólar es de un dólar. Pero de dos dólares es difícil. Eh, yo tengo un billete de dos ¿Sí? dólares. Sí. Yo tengo de unos. Sí. Tengo un billete de dos dólares, pero son difíciles los de dos dólares. Lo voy a buscar. Voy a buscar ese billete de dos dólares porque... Eh, lo voy a, voy a meter en mi cartera. Dice Alfonso López: Por eso es lo complicado. Ah, bueno, Alfonso López, entonces, pues yo sí tengo mi dólar de mi dólar de dos dólares. Dice: Por eso es de suerte. Ah, yo se lo robé a mi tío. Le robé <risas> su dólar de dos dólares. Un día andaba buscando cosas. Y ¿Sí? encontré monedas y encontré billetes. Y había uno de dos dólares. Y que dije: Matanga. Sí, admito, robé, robé a mi tío un billete de dos dólares, pero lo debo de tener guardado. Sí. Ahí está en mi ahí está en mi mesa de billetes, ¿no? No sé, Sí, ahí está en esa billete. Sí. Te echo a ver, pásalo a ver si puedes. ¿Sí? Abre ah, solo ¿Sí? el cajón y yo te digo dónde está. A ver. ¿Qué pegó de billete? Do... Uy, se cayó todo. ¿Aquí? ¿Abajo? Aquí. Ajá, arriba. Es como una cartera de piel. Eso, ahí, ok. ¿Estás es cartera? No. Ah. Tus cartas de amor. ¿Esta? ¿Esta? No, no, no, una cartera de piel, café. Entonces arriba, y si no, pues ya ni modo. Una cartera de piel. Dice, yo tengo como cinco billetes de dos dólares, debe ser regalado para que funcione y no... Uno se lo regala a mi duende Valentín, que es de muy buena suerte. Ah, debe de ser regalado. ¿Esta? Uy, yo me lo robé. Ajá, ahí está. Ahí encontramos ya. Ya te he muerto todo. Vean mi carterita. Vamos a mostrar la ¿Esta carterita. Esta la compraste en un tianguis. ¿Tú vives uh -huh. conmigo? Sí. ¿A poco? Sí. No. Sí. ¿Esta la tengo hace mucho? No, esa no, me acuerdo que la compraste en un tianguis. ¿De verdad? Uh -huh. ¿Tú, tú, tú, tú? Que yo te dije que tan bonita y si la compraste. No ¿En serio? Uh -huh. no puede ser. Vamos a contestar esta llamada. Es de Laurita. Buenas noches, Laurita, ¿cómo estás? ¡Hola, Ox! Hola, hola Laurita. André. Hola Laurita, ¿cómo estás? Hola, buenas uh -huh. noches, mis hermosos. Hola. Ya te mandé mi, mis, ya, ya les mandé mis pulseras, mis amuletos, ¿eh? ah. para que los enseñen a toda la familia. Ah, muy bueno. Okay, eh, Y okay. fíjate que, que ahorita mi hijo me estaba platicando de, de un caso de un este de una persona de Josué, que fue muy sonado ese caso con Juan Manuel, este, Juan Ramón Sáenz en el, en el programa que tenía de la mano peluda. Eh, que ese hombre para obtener un amuleto que, que le iba a dar todo lo que él quería, eh, tuvo que hacer muchas atrocidades entre ellas, fue matar a su abuelita. De hecho, los relatos que este hombre hace por teléfono, quienes sí si es que ya lo ha, los han escuchado, son muy impactantes, y, y en un mensajito te mandé decir, oh, y es posible que tú pudieras reaccionar a ese, a ese caso de, de Josué. Y, y, y fue muy atormentado, o sea, fue atormentado el hombre porque eh, sí si le fue otorgado un anillo, el eh, cual le daba lo que él quería, porque él quería dinero para, para su familia, porque al parecer eran eh, en situaciones económicas, eran muy pobres. Entonces, eh, ese demonio, dice eh, el, el señor, el chico que relata esta situación, Josué, que él se tuvo que ir 20 o 21 días a una cueva porque un puerco parado en sus dos patas traseras estaba golpeando a su madre. Eh, y eso es por viva voz de este, de este chico, Josué. En ese relato que está con cuando es, existía lo de la mano peluda, eh, y su voz se oye aterrado. Mora se escucha con, con un, un, un miedo extremo, y, y fue cuando le dijo que dejara de golpear a su mamá, y que ese puerco que estaba golpeando a su madre le dijo que, que lo siguiera, y fue cuando se lo llevó a esa prueba y que ahí él se enfrentó a muchos demonios y todo así, pero que le dijo que el dinero que, que le iba a ser otorgado no tenía que ayudar a la gente, que solamente era para él. Cuando le, fue, cuando le fue dado ese anillo, le dijo, pero para darte ese anillo que va a ser tu amuleto para que se te otorgue el dinero, fue cuando le dijo que tenía que matar a un ser querido y es demonio le pedía la vida de su mamá, pero que él dijo que no, que, o sea, él adoraba mucho a su mamá y, y que se le vino a la mente a su abuelita porque decía que ella ya vivió muchos años y todo, que cuando la mata y cuando van los del peritaje y todo, dice que no descubrieron, eh, bueno, no lo inculparon o no lo culparon más bien a él porque no hubo ninguna ningún signo de haber sido asesinado, asesinada la abuelita, que, que le encontraron muerte natural. Pero esta, este Josué, él platica con, con Juan Ramón que él mató a su abuelita, que, que la cuchilló, y, y, y ve, o sea, aquí las estaciones que la abuelita, el, los del o no sé cómo se llame, le declararon muerte natural. Entonces ese caso sí se me hace muy espantoso por la cuestión de lo que están hablando de los amuletos, porque bueno, hay amuletos, amuletos, pero pues este amuleto que le fue dado a él supuestamente era el anillo del rey Salomón, el que le daba todo poder y sabiduría o algo así, él comenta, porque el relato está directamente de Josué con Juan Ramón Sáenz, no sé si alguien ya lo haya escuchado y pueda platicarlo un poquito mejor, eh, y pues bueno, eso es lo que yo quería comentarles. Sí, gracias Laurita, ahí en mi canal de YouTube, tengo dos videos de resumidos, sobre las, las llamadas de Josué a la mano peluda también ya tuvimos Ajá. aquí a Josué hablando sobre, sobre el caso ya aquí lo entrevistamos y también César sí. Buenrostro un día nos platicó también sobre el caso ya que César Buenrostro es quien da a conocer el rostro de Josué y que después normal, se comunica con él para que después suceda pues, la muerte del de, padre del pastor Guaso y pues, de Juan Ramón Saenz, pero sí tiene razón a él, por ejemplo, le dieron un, un amuleto, un anillo, el, el anillo del rey Salomón, es lo que decía, y que no se lo podían sí. quitar, ¿no? Que incluso fue a no. Brasil para que un brujo le intentara quitar ese anillo. Exactamente. Entonces, pues sí, sí fue algo, fue algo muy fuerte. Hablando de lo que es, de lo que te digo, se está hablando del caso de los amuletos pues sí, sí son cosas fuertes. Y, y bueno, yo en mi humilde opinión pienso que a cada cosa como las pulseras, son suponer, ¿no? Que nos dan que la pulsera con el ojo turco, con la mano de Fátima. Yo me imagino y pienso que son las energías que nosotros también le damos a esas cositas que nos obsequian para protección. O la personita que nos la da, que es con amor, eh, para que no nos pase nada eh, pues son energías lindas que depositan en eso que nos ofrecen vamos a ver exactamente ahorita como tu tu obsequio de la pulsera de hecho vamos a mostrar aquí eh, sí aquí está ahí está vamos a mostrar lo que nos mandaste para compartir tu amuleto vamos a ver hoy pero tienes muchas pulseras ¡Ay, qué bonita! ¡Sí! ¡Ah, están muy bonitas! Sí. Gracias, uh -huh. Andreita, Hermosa. Ay, no, y les voy a platicar. Pulseras. Ahí, ahí, en, en esta manita, tengo una pulsera que es la más grandecita, que tiene unos puntitos azules. Esa está hermosa esa. Esa me, me la obsequió una hermana de mi papi. Ella fue precisamente, fue a Turquía y, y esa tía me trajo esta pulserita de, de ese país. Está Entonces, buenísimo. la quiero muchísimo. Esto no, no le quita mérito a las demás que tengo, ¿eh? porque las demás son más sencillitas, pero con un valor sentimental muy hermoso, muy grande, porque me la dieron personitas que, que amo, que me aman, y entre ellas está una que me dio mi hijo hermoso, y, y esa sí no me la quito ni para bañarme. Entonces, pues esas son partes de, de las pulseritas que tengo y, y pues yo digo, pues más que la protección de ellas, pues es la bendición que a mí mi hijo me da cuando llego a salir a la calle, la bendición que me da mi madre y, y es una bendición muy hermosa porque cuando yo llego a salir, ellos me dicen que Dios te haga invisible ante los ojos de la maldad. Entonces, más que un amuleto, es una bendición muy hermosa para mí, la cual yo les comparto también a todos ustedes. Oye, Laurita, ¿todas estas pulseras te las quitas para bañar? ¿Algunas? Sí, eh, entre ellas me quito la que me regaló mi tía porque es de un, un metal, eh, pues bueno, diría yo, y no quiero que se eche a perder. Pero de las demás te puedo decir que nada más me quitaré dos. Y eso si me acuerdo y si no, pues igual. Y ya cuando me salgo de bañar con la secadora de mi cabello, la seco para que no se echen a perder. Entonces, este y me gusta perfumarlas. Me gusta perfumarlas y, y ahí les va. No sé si ese sea mi amuleto. A mi perfume le pongo una rajita de canela y cinco clavos de olor. Y, y a eso le metí un cachito de cuarzo rosa, Uy. que me dijeron que eso es para, fíjate, por eso si hablamos de amuletos yo digo que ese también sería uno. Claro. Eh, y me dijeron que ese es para, para este atraer amistad, amor, eh, paz, tranquilidad, armonía. Eh, y yo dije, bueno, pues nada pierdo con hacerlo, ¿verdad? Eso, eso pues sí, amor sí. no, porque pues, amor no he encontrado. <ríe> Pero lo demás sí, lo demás sí, ya eh, eh, en, el, en un proceso muy grande que ustedes ya lo saben, es en donde ya estoy encontrando un poquito de paz en ello. Y, y fíjate que tengo esa costumbre que ya cuando me salgo de bañar y si, se me olvidó quitar mis pulseritas eh, la seco con la secadora y les pongo ese perfumito de que me dijeron que por la canela, los clavitos de olor y el cuarzo rosa. Entonces, pues, si ese es un proceso o es algo que se le pueda llamar amuleto, pues también lo tengo. Sí, también suena, suena como a ser un amuleto. Y tu tatuaje, no sabía que tenías un tatuaje, ¿también podría ser de buena suerte? probablemente este tatuaje eh, este tengo tres tengo tres tatuajes tengo este en mi mano izquierda es una flor de loto eh, a mí esa flor me encanta mucho porque simboliza eh, feminidad y también simboliza la sencillez porque ustedes sabrán que la flor de loto se da en cualquier charco de agua no, y no es una flor que a pesar sí y es una flor que a pesar de que se da en cualquier charquillo de agüita es una flor muy majestuosa muy bonita al ojo humano eh, y en los tiempos de cuando eran los emperadores eh, también en su copa el emperador llevaba una flor de loto que eso representaba el poderío que tenía Frente a su pueblo. Oh, no sabía. Y, ¿Por qué te tatuaste sí, esta flor del loto por todo eso que nos dices? ¿O hay una cosa en especial? Eh, es por esa razón y por que me retó mi hijo en esos entonces. Me retó mi hijo eh, porque yo soy, yo le tengo mucho pavor. Bueno, ¿quién no al dolor? Pero hay dolores que se soportan. Entonces, eh, me dijo, te pago un tatuaje si te lo haces. Entonces, ahí hubo, hubo un reto. Y dice, pero no te lo vas a hacer porque no vas a aguantar. Yo dije, va, sí me lo hago, pero tú lo pagas. En ese momento yo me salieron serpientes, <risas> eh, ajos, cebollas y de todo por la boca. Porque, Dios mío, duele cosa tremenda y más cuando pasa por los nudillos, esta fue una, una idea mía, tengo tres, ¿nos puedes mandar una foto bien de tu tatuaje, ahorita que ya estamos con tu tatuaje? Claro que sí, ver, claro man, que sí, con mucho que, gusto, antes de que cuelgues y de, de que veamos bien, porque es que los nudillos, o sea, tu tatuaje cubre tu mano, es la manita es como acá, sí, y no, cubre nada más un pedacito uh -huh. de... Uh -huh. Si yo me meto, si yo me meto al WhatsApp, ¿no se corta la llamada? No, y si no, pues por eso vuelves a llamar, no pasa nada. Ok, ok, porque, porque yo no estoy muy así como para la tecnología. No, no bueno. te preocupes, Laurita. Y bueno, sí, también los amuletos, eh, hay muchos tatuajes que, que se hacen precisamente como amuletos. Sí. Eh, vamos a hablar de eso uh, a continuación, de esos símbolos, de lo que significan sí. y de esos muchos tatuajes. Andrea hace tatuajes, Laurita. Yo diría que te dejaras tatuar por Andrea. Sí, claro. A todos los que quieran. Claro que sí. A todos los para, que mí sería, para mí sería un honor de verdad. Sí, a todos los que quieran con mucho gusto. Y sí, yo he tatuado bastantes eh, amuletos, porque la gente, pues, en vez de comprarlos o buscarlos, prefieren llevarlos en la piel. Entonces, muchos se tatúan que eh, la cruz egipcia, otros el eh, yin el yang, otros... Eh, el infinito, El ¿no? infinito. Hay muchísimos tatuajes que, que son amuletos y se y prefieren como llevarlos en la piel, a color, eh, muchas cosas bonitas. Pero, pero yo también les tengo que confesar algo. Eh, bueno, ya, ya se ve mi mano arrugadita. Sí. Eh, pero este tatuaje de los primeros que me hice, a los tres que tengo que les comento, y a ah, que sí duele muchísimo. No se, aquí no se ve muy bien, pero bueno, a ver, espero y si sí se logre ver un poquito bien. Bueno, le mandamos un saludote a Marcelo Suárez que nos mandó 50 pesotas, Gracias, mi hermano. Gracias no, por apoyar gracias, la transmisión. Gracias, gracias. Gracias, Marcelo. Gracias, mi hermano. Aquí, Laurita, mi hermano, va a enseñar sus tatuajes por los superchats que mandaron, ¿verdad? Sí. Ahí ah, está. Ah, está bonita. Está bonita. Está grande. Ah, ya ves sí. cómo si sí tenían los mundillos, mira. Ah, no lo están viendo, ¿verdad? Ahí está. Gracias, Daniel Max. Un abrazote. 50 pesotes para... Ángel! Eh, gracias para la transmisión. Yo quiero un tatuaje. Si vienes a fan me lo hago. Ah, pues sí. Claro, al día claro, te claro, hacer claro, un tatuaje. claro. Claro que sí. Con mucho gusto, Ángel. Sí, exactamente, sí. exactamente. mira ahí está el tatuaje de, de Laurita. La flor del loto. ¡Oh, qué bonito! Que significa el que no es mariachi es Joto. nada no es cierto. No es cierto. No es cierto. ¿Cuándo te hiciste este tatuaje, Laurita? ¿Cuál de ellos? Dime. Ah, pues el de la flor. La flor de Loto me lo hice cuando yo cumplí 40 años. Ok, hace 8 días. Hace 8 días. Hace 8 días, ¿verdad, Laurita? Hace ocho días, precisamente. Ok, sí. ok. Ya se, ya se te curó, sí. se sanó rápido. Es que sí. De hecho, sí, mis heridas sanan muy rápido. <risa> sí, ¿eh? Muy bien. Me mandaste más fotos, ¿verdad? Se ve muy bonito, Laurita. Sí. Gracias, Andréita hermosa. Bien. Sí, te mandé de mis otros dos. A ver, vamos a ver. A ver sus otros dos. Oh. oh, ¿y este qué simboliza? ¿Qué significa o por qué tú lo hiciste? Bueno, que eh, creo que es de mala educación preguntar qué significa o algo así, pero yo sí soy bien preguntado. ¿Significa no, algo adelante. Especial? ¿De cuál de ellos? El que estamos viendo es el que tiene este, una florecita con una llave. Ah, ese también fue una idea mía. Esa es una margarita, es una flor, es una margarita y también la Margarita representa la feminidad eh, y, y a mí se me ocurrió ponerle la llave porque para mí la llave también podría ser un amuleto porque las llaves abren todas entonces, las puertas sí. y entonces no hay una puerta que con una llave no se pueda abrir entonces oh. ese para mí fue lo que significó eh, en momentos en los que pues bueno, no haya varios salidas y cosas así. Le dije, bueno, las llaves tienen el poder de abrir puertas y tras una puerta siempre encontramos algo hermoso, aunque no siempre, ¿verdad? Pero siempre tratamos de encontrar lo más bonito tras de una puerta. Y entonces el diseño lo hiciste tú, bueno, hiciste la idea y te lo diseñaron. Exactamente. Y posteriormente, el que tengo en, en el plexus solar, porque así se le llama a esta parte de enfrente del pecho, eh, que todavía no lo terminan, pero esa es una rama de flor de cerezo. Ah, ya, es un sakura. Um, ¿Se podría decir que sí? Es la flor del de cerezo, sí, exactamente. Esas florecitas están bonitas. Exactamente sí, y toda, esa está en proceso, porque eso así duele todavía más. Y más que yo soy muy, muy huesudita, este ay sí, sí, sí, sí duele, sí duele muchísimo. Pero vamos bastante. a terminarlo. Ok, déjame mandar un saludo a Pau que nos mandó dos dólares. Saludos a Oxy Andy, de parte de Facu. Yo creo que Pau tiene muchos tatuajes, no sé por Saluditos, qué es cierto siento que sí, Pau es muy... lindo Pau. que estaría lindo que te mandaran fotitos y, y que también hablaran este Pau que también hablara maru este roque ghost eh, este todos todos todos de verdad y que no sea yo la única que les aburra y, <risa> y de verdad <risa> porque luego me paso de mis diez minutos pero también <risa> le mando un abrazo muy grande a Ángel, de verdad, tan lindo, le mando muchos besitos porque me ha dado palabras muy hermosas, mi amigo Roque, todos han sido muy lindos, muy maravillosos conmigo, de verdad, no tienen idea, y les vuelvo a repetir, cuánta vida le están dando a mi vida. Entonces, familia, los amo, y pues bueno, empecé con, el, con lo de José, que, que pues bueno, mira, tú ya lo sabías ese caso, y terminamos con los tatuajes, pero pues bueno, ya también ahí les mostré un poquito de lo que traigo en mi brazo de este izquierdo Oye, Laurita, muchas flores, ¿no? ¿Te gustan? Sí, gustan muchísimo, sí de hecho de hecho para mí eh, yo, yo, yo solita me regalé un camino de, de muchas flores de muchos pétalos donde no hay espinas, donde no hay cardos, donde no hay abrojos, en donde yo pueda caminar descalza y, y no lastimarme. Yo solita me hice ese regalo y, y creo que, que cada paso que doy en ese caminito que me regalé, cada vez que piso esas, esos pétalos de esas flores hermosas, eh, suben esencias muy exquisitas para mi olfato, entonces eso me, me ayuda a seguir caminando. ¡Ay, qué bonito, Laurita! Pues mira, estamos aquí contigo, Te agradecemos que nos hayas compartido pues lo de los amuletos uh -huh. y ahora lo de los tatuajes, que como lo mencionábamos, también se los hacen por algún tipo de, de energía, de fuerza que, que uno cree sí. en esto que se hace También puede piel. ser, También puede ser un amuleto para ellos, el tatuarse algo en su cuerpo. Claro. Uh -huh. Exactamente. Muy bien, Laurita. ¿Verdad? Muy bien, Laurita, claro. Muchos abrazos. Muchos abrazos, Andreita. Laurita, muchos te besitos queremos mucho, amor. Muchos besitos. Sigue igual de hermosa, mi vida. Mm. Eres una hermosa, bellísima mujercita. Y de verdad, los felicito porque hacen una pareja bien bonita. Gracias, Gracias, Laurita. Laurita. Gracias a todos. Que Dios les bendiga a todos, a todos, familia familia, a todos, muchas bendiciones y abrazos, y vamos a continuar con el que sigue aquí ya tenemos el que sigue en pantalla un abrazo, Laurita adelante, uh -huh. abrazos y bendiciones, chicos Abrazitos. pues bueno, este bye, era bye. bye, bye, Laurita esta era una sorpresa eso qué fue? era una sorpresa que <risa> no les queríamos decir, pero pues, eh, Andrea está haciendo su nueva ob obra <risa> Este es un, uno de los, de los cuadros que ¿Qué es eso? que eso le ha costado más trabajo y que va a valer muchos, muchos miles de pesos. Hola, ¿cómo Hola. estás, mi hermano Dere? Bienvenido, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿cómo usted como tanto por allá? Carlos Carlos Armijo, ¿verdad? Sí. Hola, Carlitos. Oye, Hola. Andrea, ¿no te, ¿no te molesta que te diga Dere? No, Nacho me puso así. <risa> <risa> bueno, Carlos, bienvenido. ¿Qué nos quieres platicar? ¿Tienes un amuleto tú también? Eh, tengo mi teoría sobre los amuletos yo también. A ver, cuéntanos. Mira, yo creo... Espera. ¿Aló? Aquí estamos. Ya. Mira, yo lo que creo de los amuletos es que... Depende de la intensidad que uno le ponga, en cuanto crea el amuleto, funciona. Sí, sí, sí, es como que la fe que le pongas, ¿no? Sí, algo así como los tulpas. Ajá. Y también creo que, que es más efectiva la ley de la atracción. Es con la intensidad que uno quiere. Las cosas uh -huh. se van dando. Ok, ¿tú tienes un amuleto? Eh, sí. ahora Pero, te... eh, ah. mi amuleto es, es creer en mí. Yo creo que ese es mi amuleto. Ok. Ok, yo diría Igual... que... Igual... Yo, yo diría que te tatuaras una... Este araña violinista Uy, sí, sería buenísimo tatuar. Que te tatuaras ahí donde te picó la araña violinista una araña Ah, sí, estaría, está buena la idea Sí, sí, eh, sí. Está buena y que sí. digas yo sobreviví. Sí, buenísimo Me, me hizo idea. más fuerte. Sí. La araña violinista me hizo más fuerte. Me picó me quería sí, matar, y no está lo logró Está buena la idea. Creo que lo voy a hacer. Yo... Igual soy bueno para el dibujo y hice tatuar. Y me gustaría yo mismo tatuarme el, la araña y escribir Yo sobreviví. ¿Ya se te cerró el hoyo? <risa> <risa> <risa> tranquilos, tranquilos, tranquilos. Yo, o sea, el, el hoyo de la picadura, ¿por qué son así? Ya se te cerró, amigo. Sí. Eso sonó algo extraño. estaban preguntando pues, sí. si ya te curaste, ya se cerró claro. el orificio este. Ya tengo, tengo el pie 100% sano. Ajá. La piel todavía como que le falta un poquito, pero, pero ya está mucho mejor. Ya lo ah. no tengo inflamado, nada. Pero ya casi cierra. Sí, no ya, ya cerró ya, pero... Okay. La piel le falta un poco de regeneración, solo la piel, a ah, la primera okay. capa. Pues sí, yo preguntaba porque digo, si ya estás sano, pues ya podrías hacerte el tatuaje, si no, pues espérate hasta que todo esté cerrado, todo esté bien, y después ya te haces ahí la, la araña violinista. O no, o simplemente sí, sí yo, te la puedes tatuar en otra parte. Yo, yo creo que sí ah, listo para, para rayarme la araña ahí, uh -huh. en la pierna. Uh -huh. Exacto. Sería muy buen tatuaje. Si te lo mandas a hacer súper bien, queda muy bonito. Sí, lástima estás hasta, sí, creo que estás hasta Chile, pero si estuvieras por acá en Ciudad de México, mira, yo creo que Andrea... Sí, una araña violinista. Sería una bien, araña. Bien realista y se te ve súper. Sí, sí, a mí igual me gusta dibujar con realismo. Uh -huh. Muy bien. Pues eh, qué bueno sí. que estés mejor, eh. nos da mucho gusto que, que te Mira. encuentres bien. Mira, de, de repente a mí me ha pasado que voy caminando por la calle y veo una piedra chiquitita así y me llama la atención y creo que me va a dar suerte y, y resulta Una piedrita, o sea, sí, claro, si tú le pones fe sí. a lo que te encuentres, puede que, que funcione, claro uh -huh. que Sí. Uh -huh. Y también cuando las personas regalan amuletos a otras personas, eh, también depende con la intensidad que lo regalen, es cómo les va a resultar. Oye, sí es verdad, ¿eh? Regalen siempre, regalen algo con mucha energía, con mucho amor o cariño, a que le vayan sí. a regalar algo, porque efectivamente le puede ser útil a aquella persona. Es muy importante regalar las cosas con el corazón. Sí. Te voy a regalar algo con el corazón. A ver qué ah, me encuentro. Está la, los abuelitos de Laurita también están súper lindos. Sí, los, los tatuajes de, de Laurita. Los abuelitos también están bonitos. Sí, ¿tú no tienes pulseras, algo así, o tatuajes? Sí, sí, tengo una pulsera que me regaló mi novia. Ah, ok. Pues... que me regaló un amigo. Pues mándanos las fotos para, para ver sus, este, sus, ¿cómo estamos hablando de aquí? Los amuletos. Los amuletos? Eh, sí, mándanos mándenos fotos de sus amuletos. Ya verá, voy a, voy a mandarla. Muy bien, muy bien, Dere. ¿Algo más que nos quieras platicar, Carlos? Te desmayó. Está ahí. ¿Estás bien? Ya no contesta, te dije que se desmayó. Está, está como ¿La funcionando ¿La ¿La está se escucha como que habla. Y Me como que está golpeando, hoy pues Hay que hay que, que, hay que, hay que llamar a la policía. ¿Escucha? ¿La ¿No? hola. Ah, hola. No. Sí. Yo no, no, que él colgó, pero no colgado. No, yo creo que la, el veneno de la araña ya le está haciendo. ¿El, el, el, ¿El él colgó. pensó que, que colgó, pero no ha colgado. Tampoco, pues hay que escuchar qué hace. No, eso es privado. Ah, Dere. Oye, sí, ¿verdad? Uh -huh. o sea, él pensó como... que colgó, pero no ha colgado. Sí, cierto. Uh -huh. ¿Cuál? Hola, ya eh, ahí envié una ah. foto. Okay. ok, vamos a ver la, la foto de Carlos hijo? Vamos aquí. Ah, bueno, ahorita vemos esto que estaba bien interesante. Eso va a estar moro, el cuadro morollo. Ahí está. Son dos pulseras. Hoy, oh, esa de Calavera está bonita. Ahí oh, está. Bueno. Eh, un amigo de la que de Canadá está bonita, oye y ese tatuaje también de qué es? Tengo Mario... tatuaje ya también así cada uno ah. tiene su significado Uy, sí. tengo, calaveras. tengo hartas calaveras, me gustan las caladeras, no, hombre entonces ese que tienes en la Porque... mano de qué es me gustan las calavera porque es como lo que tenemos por dentro está nosotros. Está bonita ese pulso. Se no lo mantiene bien. Sí, el esqueleto. Vamos a ver qué otra... Oh, Ay. Está un... Es parte, parte de todos nosotros. muy eso está excelente. Está bien bonita ese. Órale. Sí. O sea, me gusta también... Eh, gustan también las caderas que okay, esa, esa pulsera también está muy padre, está como de piel con con argollas de metal ah, esa es la que me regaló, me regaló mi novia ah la que te regaló tu novia, órale órale, y ahí tienes una maquinita de videojuegos ¿verdad? ah sí, una arcade órale, un arcade oh, clásico. wow, qué padre mi buen Carlos Armijo se la regalé a mi hijo. Ah, ¿tienes un hijo? Sí, el Caín. ¿El Caín? Sí. ¿Por qué le pusiste eh, Caín? Eh, ya, ya, una vez te expliqué por qué le puse Caín a mi hijo. <risa> se <risa> me olvida. Perdóname, es que sí se me olvida todo. No sabía que tenías hijo y que... ¿Por, ¿por qué le pusiste Caín? Le <risa> puse Caín porque... Estoy significado. Eh, no. Porque te gusta el significado, ¿qué significa? Eh, significa algo así como el que busca su propia lanza y busca su propio destino. Ah, el que forja su propia lanza y busca su propio destino. El que forja su propia lanza y busca su propio destino. Busca su propio destino. Ah, Caín. ¿Cuántos años tiene Caín? Ya ahora tiene nueve. Nueve años. No, parece tiene... de doce. Parece de doce. ¡Órale! Está grande. Está grande. Muy bien, Carlos. Pues mira, me da mucho gusto eso que me platiques, conocerlos más también, me da gusto. Y, y conocer ahí sus, sus pulseras, sus tatuajes. Qué interesante, mi hermano. Gracias por mandarnos las fotos. Eh, de nada, hombre. Tengo... Harto publicito. Me gustaría... Me gustaría enviarte a México regalo, pero no sé cómo hacerlo. No, te preocupes, mi hermano. Es un payasito de, de Una payasita. No, no te preocupes. Mira que pronto, pronto el destino nos reunirá allá en tu país. Seguramente vas a ver que sí será. Mira, te pido una foto de la payasita que quiero regalarte. A ver, mándame la foto de la payasita que quieres regalarme. Ahorita vamos a ver otro, este, alguien más que nos mandó su, su, su, su, su, su amuleto. Cuando, cuando. A ver, vamos a ver, Carlos Almijo me quiere regalar esta. Uy. Ay, está bonito. Uy, uy, no, me da miedo. Yo tenía, sí, sí, sí, Uy. Bueno, es que está viejito, ¿verdad? ¿De qué año es? es... La regaló un viejito. Te regalo sí. este amuleto. <risa> cuínalo bien. <risa> ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué te lo regaló? O sea, te encontraste al viejito y ¿qué te dijo? Eh... Venía, yo venía llegando de un bueno, car carrete, acá es un carrete de una fiesta. Ajá, venías llegando de un carrete. Sí, y nos pusimos, yo venía llegando a mi casa, nos pusimos a conversar y a tomar un poco de vino y él me dijo yo quiero hacerte un regalo, que me a okay. y me pasó esa mujer. Yo dije, oh, qué bacán, me gustaba todo el regalo. Sí. O sea que es tu vecino. Ah. Es tu vecino. No, era un caballero que venía pasando así. Un caballero que venía pasando y traía el payasito sí, entre sus sacos. Un y, o sea, y, tú, un y después al caballero. Tú le dijiste, este, le invito un vino, eh, educado caballero, y él dijo, acepto. ¿Sí? Después de que cruzaron sí, sentamos, las copas, sentamos en la calle, en la venía a conversar un ratito. Y ahí después sacó de un bolsito esa payasita me la regaló. Oh, lo sacó de un bolsito, el caballero. Se quitó el sombrero, sí. hizo una reverencia y te entregó ah, el payasito. Sí, ahí me gustó hasta. El, hasta el Igual... Oye, ¿y no te dijo cómo se llamaba el payasito? No, no tiene nombre. payasita le dijo, te esta payasita. Ah, dijo payasita. Sí, sí me gustó, y ¿eh? Como te dije, y como te dije, que cuando uno quiere las cosas... Sí. Y hay que regalarlas con cariño y con amor, por eso, eso te la quiero ver. Ah, muchas gracias, mi hermano. Mira, es como si ya me lo hubiera regalado de, de la bonita de, acción. toda la las leyendas eh, a mí me hace compañía en, a diario. A veces si yo no comento, no estoy, no. no ¿Cómo se llama? No me hago presente en el chat, pero sí estoy escuchando porque a veces estoy trabajando tarde. Sí. Sí estoy escuchando y estoy ahí dándole like y toda la parte para la lección. Oye, pues mira, fíjate que ya me la regalaste, yo voy a ir por esa payasita. Tiene que suceder de que voy a ir por la payasita. Ok. Aquí la, la estoy esperando. Guárdamela entonces, guárdame ahí a la payasita. Sí. Y pues bueno, un, sí, sí. Un, un agradecerle al caballero que te encontraste. Sí, sí. Y ahora me toca mandar unos saludos, ¿puedo? Claro que sí, manda los saludos, claro que sí. Bueno, como siempre, empezando por mi amiga Maru, eh, también a Chamuquín, a vos a María Ortuña, a Embea Meje, a a Elena, a Andrea también, a ti mismo, a Gaspón, a Andrew, a Carlos D, a la Lunita, a Laura, y a todas esas personas que siempre están aquí haciendo su aporte en, en el chat, a Tara Ángel, a María de Jesús, a, a, también. Mm -hmm. Pero di su nombre, porque dice que nadie le manda saludos. A María Jesús. Sí. Sí, saludo a María Jesús. Eh, Abrí, Abrí también, que ahí apareció, Abrí Power. Abrí Power, ya, ahí están. Y a todas esas personas que siempre están aquí, compartiendo tu idea, te hacen la menos el chat al Jordi también a Angel Max por supuesto, nos podría olvidar Angel Max claro, ahí está Ariel Max, un saludo María Jesús que estés en Facebook, dice Angel Max a, to a todos y oye, ¿cómo ¿sabéis que el otro día estaba viendo videos por internet de YouTube y vi un un youtuber que se llama Arlequín, que habla como de estos temas astrales, pero yo creo que como que es medio mentiroso, así que si sí, estamos a porque sí, porque como que le preguntan algo y el, todo lo hecho, dijo que hasta estuvo en una nave espacial en la luna, con tipos tipo de extraterrestres. Arlequín, pues me y mandas creo, el link para, para ver Arlequín, a ver qué tal. Arlequín ya, eh, yo no me voy a onda. Y, y como que cosa que le preguntan, tiene respuesta. Y a veces hasta titubea y, entonces como que no le quedó mucho, entonces sería bueno repetida, <risa> así que charlata. Ok, mi hermano. No, gracias, mi hermano. Te mando un abrazote. ¿Hasta qué parte de Chile estás? Igual. Vale, vale. En Santiago. Ah, en Santiago. Un abrazo hasta Santiago, mi hermano. Que estés bien. Gracias, Ana. Saludo Saludos a todos a todo en Facebook y a todos en, en Instagram, en todas las redes sociales en las cuales tú compartes tu conocimiento y tu Gracias. Saludos. Saludos, Carlitos. Saludos. Chao, Andrita. Saludos. Nos vemos. Bye. Ahí está Carlos Armito, que nos habla desde. El bonito país de Chile. Sí, ¿sabes de qué me acordé? ¿De qué? Eh, cuando estaba hablando, Carlos... De eh, 90 minutos. Me acordé... No, me acordé de cuando Pero... las eh, chicas se van a casar. Ajá. Eh, tienen como amuletos algo prestado, algo azul Ajá. y algo regalado. Oh, allá uh -huh. en Colombia, algo azul, algo prestado y algo regalado. Uh -huh. No sé qué otra cosa más, no sé... Muy bien, y, al, y una cosa que hablaba la ahorita de las llaves, se me acordé del tatuaje de ella, y es que a, hay gente que tiene como amuletos de pronto que van así por la calle y encuentran una llave en el suelo una llave que han botado, uh -huh. dicen que recogerlas a puertas o entonces sea, hay gente que las recoge y las guarda Ah, o sea que si te encuentras una llave en la calle uh -huh. este Hay que recogerla uh -huh. porque abre puertas oh. o sea, abre puertas como el dinero ¿Y la... qué tal si abre las puertas del infierno? No, porque no se trata de eso, o sea, no. es algo bueno. Algo bueno. ¿No? Bueno. Y otra cosa es de que no hay que tener, ta, eh, la, o sea, hay, la cantidad de tatuajes tiene que ser eh, de número impar, no par. ¿Cuándo te casas? No, los que, los que tengan tatuajes. Ah, los que tengan tatuajes. Es bueno tener la cantidad de tatuajes de en número impar, no par, oh, porque no sabía es de buena eso. suerte, sí. Eso no lo sabía, uh -huh. qué raro uh -huh. O sea, si me hago uno, pues ya, es uno Es impar uh -huh. oh, Si me hago hacer... dos, me tengo que hacer el tercero El tercero, ajá oh. Que es de buena suerte Dicen que, que hay que tener tatuajes Pero impar Le mandamos un abrazo a Dalia, Dalia Un saludote Dalia, que ya no ha dado Superchats, eh ¿Qué pasó, Dalia? Ya tomaste confianza Y ya se, se olvidaron los superchats, uh -huh. ¿no? Dice Power, yo tengo cero tatuajes, ¿eso es impar o par? Eso es par. Eso es par. Bueno, vamos, tenemos... Eso significa que debes hacerte uno. Un tatuaje. Sí. Aquí uh -huh. está su amuleto. Mi amuleto de la suerte de nuestro amigo, que es incógnito, porque no nos dice su nombre. Y ahí está su amuleto. Estamos viéndolo aquí en pantalla. Oye, pero está, está bonito ese amuleto. sí. ¿Qué es lo que tiene adentro? Tenía algo adentro, pero acércalo bien. ¿Es como un animalito? No. No, como una semilla, una flor, semilla, ah, flor es ¿no? Es una flor, sí. Es una flor. Que nos diga nuestro amigo qué es lo que significa su amuleto, qué es lo que tiene ahí, por qué, si le da buena suerte, qué, qué pasó. Sería interesante que nos platicara qué significa, por qué tiene ese amuleto. Ahí tenemos la llamada. Hola, buenas noches, bueno. ¿quién habla? Buenas noches, Oxlac. Saludos, mi hermano. Habla Roque. Roque, ¿qué onda Roque? Ahí habías puesto en el mensaje que ibas a llamar, ¿verdad? Sí, te mandé mi amuleto. A ver, Es ¿no? una llave de San Benito. A ver, vamos a ver el amuleto de Roque, Roque. Arquídea, dice, me parece que ¿no? Roque, ah, ya te vi, ya te vi. Aquí estás. Roque. Ah, mandaste también tu tatuaje, ¿verdad? Sí. Ah, aquí ya te estamos viendo. Ahí está. Tú me da tu tú... llave de San Benito. ¿Por qué traes esa llave de San Benito? ¿Quién te la dio? ¿La compraste? Cuéntanos. Mira, el contexto de esa de esa llave, me la regaló mi hermana, la mayor, a raíz de que le platiqué que aquí en el trabajo se accidentó un compañero, que falleció y pues, eh, nos han espantado algunas veces aquí. Entonces, me la regaló porque según ella, bueno, ella me platicó que ahuyenta el mal y abre caminos y cosas así. Okay. Entonces, ese es el trasfondo del, de la llave. ¿Ese cuánto tienes esta llave? Uy, sí. ¿qué tendrá? Tengo trabajando aquí siete años, la llave tiene como cuatro años que me la regaló. Está bonita. Está bonita y bueno, mm -hmm. no, te, no te la quitas, o, o bueno, al menos siempre la traes, ¿no? Sí. Sí, o sea, nada más, ahora sí que prácticamente nada más para bañarme y ya. O sea, ¿es para qué? Me la vuelvo a poner. No se ¿Pandé? te acerque el espíritu de quien murió ahí, o para que te cuide de que no vas a tener un este accidente como lo tuvo el compañero. Pues, puede, se puede decir que ambas, porque según lo que ella me platicó, que es esa llave aleja el mal y pues, te, ahora sí que te cuida de todos los males, ¿no? ¿De qué murió desnude, tu compañero? Por eso me Ah, se accidentó, este, se cayó de la camioneta del patrón y se desnucó. Uy, no. O sea, no, ¿por qué, ¿qué estaría haciendo? ¿Tú lo viste? Yo nada más vi cuando se lo llevaron. Dicen, es que lo que cuentan que, que se, eh, se soltó, no se agarró bien. Ah, en la parte trasera, ¿cómo le llaman? Batea. Sí, sí. Y se soltó y se cayó y se golpeó la cabeza. Pero ¡Pobre! ¿Cuánto fue? ¿Hace cuándo? El accidente fue, cuando yo entré aquí, tendría yo aquí como tres meses. Ah, oh, ok. ¿Pero hace cuánto fue? ¿El accidente? Ajá. Hace ya casi seis, pasadito de seis años. Pasadito de seis años. Híjole. Uh -huh. Entonces, por eso traes esta esta llave de San Benito, sí, San Benito es para alejar a los espíritus y las cosas negativas, lo malo uh -huh. ¿lo llevaste a bendecir o hiciste algún tipo de ritual con esta llave? mi hermana, mi hermana lo llevó a bendecir ya me lo entregó, así que ya ah, ok, uh -huh. ok ok, vamos a, a ver tu tatuaje ahora que, dice, soy Roque mi tatuaje tengo como 14, pero tendría que <risa> ¿Tienes como 14 tatuajes? Me tendría, me tendría que desnudar para que vieras todos. ¿Tienes tantos tatuajes? Sí. Híjole, bueno, y, y este es este, el de una serie, ¿no? Ajá, es de Breaking Bad. ¿De Walter White? ¿Y por qué te lo tatuaste? Oh, sé, que, sé, que ah, lo que pasó, sé que porque quieres y puedes. Sé que quieres. Porque quiero y tengo, bueno, no es cierto. <risa> <risa> Pero... No, este... ¿Qué te iba a decir? Ese, ese dibujo lo hizo un amigo uh -huh. y este me gustó cómo le quedó y me lo tatué. Well, ¿y ¿Cuánto te cobraron por por ese? porque se ve grande? Jule no recuerdo. Ya tiene un buen ese tatuaje. Okay. La verdad no recuerdo. Le quedó muy bien, ¿eh? Te, se te ve bien. Sí, gracias. Te digo me gustó. Sí, sí, ese es un dibujo. El, eh, mi amigo dibu dibuja. Ajá. Uh -huh me gustó cómo le quedó y pues me lo hice okay bueno. los demás no te los enseño porque tendría que salir prácticamente en calzones y ¿por qué te los hiciste en las partes íntimas? No no necesariamente en las partes íntimas pero traigo en las piernas en prácticamente en el, todo el cuerpo me tendré que o sea tu tatuador sí te ha visto de todos los ángulos ¿se podría decir? <risa> ¿vas a un lugar o es un amigo que te tatúa? no, de hecho me, me, los todos, todos los tatuajes que tengo han sido en estudios diferentes ah, ya, tienes de artistas diferentes sí, ese tatuaje me lo hizo un muchacho de León, Guanajuato ah. en una feria local de aquí de la, del lugar Sí. y este, tat, se están este, por semanas y ahora así que fue en los últimos días que estuvo la feria y me tatuaron. ese fue en la feria. Dice Natalia López: dice Yo quiero verlo encuerado. Ahí sí si que este pasamos Buenas. el contacto de Natalia López. Natalia, ya te conseguí un, un WhatsApp por si quieres ver los demás tatuajes, ¿verdad? Sí, sin broca, yo se los enseño. Ahí está Natalia. Chamuquín dice que él también quiere verlos. Híjole, nada más que chamuquín, creo que es hombre. Sí, sí, es machito. Bueno, pues ni modo, tendré que enseñárselo. Muy bien, Roque, bueno, te agradecemos que nos hayas llamado por primera vez, ¿no? No, ya es la segunda. Ah, ya segunda. Pues bueno, qué bien. Sí. Ahí les mando saludos a la Legión de Morollos. <risa> Ahí está. Bye. Nos faltó a Mea... Ah, el Jordi, el niño Polilla, que por qué bueno que se cambió el nombre. <risa> sí. A la diosa Elena, también. A Laurita, un abrazo fuerte. Saludos. Dice Laurita que también quiere ver esos tatuajes. Sí, yo se los enseño. Mm -hmm. Pero uh -huh. a ellos ya más no en privado. <risa> Órale. Ya Órale, estás. pues cuídense. Bye. Que Bye. Bien. Bye. ¿Cómo ves estos amuletos, Andrea? Pues sí, muy bien, todo es como lo ve a cada uno, o sea, la energía de cada uno, lo que le pongan, la fe, ahí. ¿Este de Breaking Bad no es como uno que hace drogas? ¿Quién? ¿El de Breaking Bad no es uno que hace drogas? No sé. Sí, así es la serie. Sí. Sí, que se pone a hacer drogas. Seguro sí. <risa> <risa> otro, otro, otro amuleto que yo quería hablar era el manekineco el manekineco el gatito ver, que voy, hace así voy a buscar el manekineco para que lo vea la gente Ajá. Que es bonito manekineko. ese sí me gusta mucho ¿qué, qué función tiene el manekineco el manekineco eh, creo que es que si mueve en su patita su patita derecha es riqueza y si mueve su patita izquierda, es, eh, que era? Eh, que atrae buenas personas. Atrae, y, sí, a eh, personas. ¿Qué más? Eh, y la felicidad. Ah, la patita derecha si tiene alzada, atrae dinero. Uh -huh. Y si es la mano izquierda, atrae a personas y atrae a A felicidad. buenas personas, a buenas personas. Y estos gatitos están en los negocios, ¿no? En todos los negocios, sí. Me gusta muchísimo Pero tú decías que hay uno con dos Con las dos patitas Ah, hay uno que, con las dos patitas levantadas que Sí, eso es, no sé Que significa de... Del dinero, del dinero Mira, ¿Sí? este ese que tiene las patitas levantadas Ah, sí Este que trae las dos mm. Que significa dinero Ese es bonito, ese me gusta mucho Maneki Neko Es un... Un amuleto súper antiguo también, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, muy representativo de eh, Japón, Japón. De Japón. Uh -huh. El maneki neko. Y todas sus figuritas como de Japón, así como tiernas, ¿no? Como sí. bonitas. Uh -huh. eh, otro amuleto es el búho, que simboliza la sabiduría el, y la prosperidad. ¿El búho? El, o sea, búho? el búho. ¿El búho en general? Sí, hay imágenes de búhos. Hay gente que trae un búho aquí colgado, así. Ah. Es de buena suerte, eh, está vinculado también a la inteligencia. ¿Hay, hay, búhos, hay búhos, hay gente que cuelga búhos en su casa. Ajá. Búhos, Búh, está asociado a, a eso. Dice Mewtwo de, el equipo Rocket está basado en ese gato Ox. Dice Ghost in the World que Mewtwo mm. está basado en Manaki Neko. Bonito. Hoy está bonito. A mí sí. siempre me gustó este, Mewtwo. Ah, no, es Mewtwo. Sí, ¿no? Eh, siempre me gustó ese gatito, aunque era del equipo Rocket y que no sé, creo que era malo, no sé, a mí sí me gustaba. Uh -huh. Dice Free Power, es que el búho de la mitología griega era la sabiduría de Atena. Ajá, sí, muy bien, así es. La sabiduría de Atena. Yo tengo un... un eh, ¿De qué estamos hablando? De los amuletos. amuletos. <risa> Yo tengo un amuleto que compré en Perú. Eh, me dieron un tour por Cusco, por eh, esa, ese lugar, ese sitio, y me llevaron a varios, varios lugares, una agencia de viajes, y me dio mucha curiosidad que cuando íbamos yendo por la carretera, en muchas casas vi toros, dos toritos arriba de las casas, dos toros de barro arriba de las casas. Entonces eh, le pregunté a quien, quien me llevaba, a los guías, les pregunté que por qué tenían toritos arriba de sus casas, y decía que era porque atraían la, la buena suerte, atraían la prosperidad, eh, la salud, etc. No sabes que todo amuleto, pues, eh, uh -huh. atrae lo positivo. Entonces, lo compré, cuando tuve la oportunidad de, de ver eh, estos toritos, los compré y desde entonces los tengo aquí en mi, uh -huh. en mi habitación y los cuido muchísimo. Eh. Son, son una de las cosas que más me da cosa como romper, Siempre tengo como precaución de que no les pase nada. Son dos toritos de la prosperidad. Si alguien es de Perú, que me diga cómo se llaman estos toritos. Que no, tienen que estar viendo hacia... No sabía eso. Hacia el interior de la casa, que es para que entre la, la abundancia, que entre la, la fortuna. Y están bonitos. Sí, sí, sí, muy curiosos, son muy curiosos que allá en Cusco pues, se usen estos toritos... De, de amuletos, uh -huh. qué padre, ¿no? Sí. Sí, fíjate que no, hoy que íbamos a hablar de amuletos, me acordé y dije, oh, qué padre, nunca les he enseñado los toritos que tengo, ¿Qué que qué compré es. en Cusco, y son, llegaron llegaron bien hasta México, que son de la prosperidad, así que vamos a echarle energías sí. positivas a los toritos, los toritos. Eh, con super chat se cargan, los toritos de la fortuna se cargan con superchats. Antes de que los retire de la cámara, me gustaría que los activaran, por favor, Retira. gente. actívanlos con superchat, por favor, a estos dos toritos para que sí traigan fortuna. El torito de Pucara, ¿sí? dice Mach. Okay. Alexa, ¿qué es el torito de Pucara? El torito de Pucara es una pieza de cerámica característica del distrito de Pucara, en la provincia de Lampa del departamento peruano de Puno y vendido tradicionalmente en la estación de trenes de Pucara, Usado en un inicio en las ceremonias de marcación y para la procreación del ganado, protección, felicidad y fertilidad en la vida matrimonial, esta pieza cerámica se ha convertido en un símbolo de la identidad surandina peruana. Oh, qué curioso que es de Pucara, que es en Puno, Puno está al sur de Perú, y donde lo compré, fue y donde vi las casas con estos toritos, fue en Cusco. Ariel Max los va a activar. Mira, ahí está el Max, yo tengo la Buda como de un metro de alto. Yo tengo un Buda como un metro de alto, uh, dice. Uh, Órale, Ariel Max, trae un Budota. Y no le tocas la barriguita así para la buena suerte. Seguro siempre le anda tocando la barriga al Budota. Oh. Le tocas la barriguita para la buena suerte. Gracias a Chava, HDP, Torito Activado, dice, gracias por activar al Torito, al Torito de Púcara, que hasta el día de hoy sé cómo se llamaban, eh, o no sé si tenga otro nombre este Torito, a ver, déjame ver aquí, Torito de Púcara, Torito, Torito de Pucará. Uh, Oye, sí, no sabía de esos toritos, no, no, no, sabía nada de eso. Ah, pues ni yo sabía, pero mira, uh -huh. sí, sí. Oye, sí, mira. Sí, ahí bien? están. Uh -huh. Sí están los toritos de púcara, véanlos. Gracias, guaco. Ahí están los toritos de púcara, miren, así se veían, así es como los recuerdo, en las uh -huh. en las casas, arriba en los techos, así es como los recuerdo, mira. Torito de púcara. Ok, mira. Qué interesante, ¿verdad? Oh, sí. Los toritos de Pucara. Uh -huh. Mira, así qué los bonita recuerdo. Bonita costumbre, mira. Uh -huh. ¡Qué raros! ¡Qué raro! No sé de dónde venga la leyenda del torito de Pucara. Mira, cómo los uh -huh. ponían. O sea, a mí uh -huh. sí, me pareció fascinante ver esas casas con toritos arriba en, la, en el techo. Y dije, ¡qué raro! ¿Qué es eso? Mira, los tienen uh -huh. arriba. son uh bonitos! -huh. Sí, están bonitos. ¿Y son de cualquier tamaño? Sí. Este sí. sí pues, o sea, pueden ser así pequeñitos. Yo los veía grandes y chicos, uh -huh. sí. Sí, sí. Mira. Y en, en las casas los pone. Qué Muy padre, bonitos. ¿no? Qué padre mm -hmm. eso. Qué padre experiencia también allá. De haber conocido el Perú. Dice Alonso que Andrea te personalice uno. Un torito. También ella es escultora, entonces también podría hacer un. Hacer un, un, tori hacer un torito. Hacer toritos. Ajá. Pucara, pucara no puca, dice guapo. <risa> ¿De dónde también Es eso. De Perú. Vale. También está la, la también los elefantes, ¿no? Ah, Con la, sí. con la nariz hacia arriba. Que también sí. dicen que es para la prosperidad también, igual que para defenderse de uh -huh. las adversidades. El, el elefante con la naricita hacia arriba, la sí. trompa. De hecho, eso de los elefantes, creo que son siete elefantes, ¿no? Los que debes de tener. Tres. Ah, bueno ¿Son tres, ¿Qué? creo que son tres. Alexa, ¿cuántos elefantes de la fortuna se necesitan? Aquí tienes una respuesta que he traducido de reference.com. Los elefantes tienen cinco dedos regulares en cada pie y un sexto dedo que se utiliza para soportar el enorme tamaño del elefante. Los dedos de los elefantes no son visibles. Son verticales y hacen que el elefante camine de puntillas. No, eso no era Alexa. Eso no era Alexa, pero gracias por decirnos que tienen seis dedos los elefantes nos acaba de decir algo bueno, al que primero. no sabía, <risa> dice Dalia Goretti, los elefantes con la trompa hacia arriba deben estar volteando hacia la puerta para la abundancia. Exactamente, sí, no me acordaba de eso, muy bien Dalia. A ver, ¿qué me dijo de los toritos de Pucra? Eh, díganme si tienen que estar viendo hacia la puerta o hacia adentro de la habitación, por favor, porque yo los tengo viendo hacia adentro, entonces espero que no los haya puesto mal toda la vida. Y, y no funcionen, pero sí, sí me ha ido bien, digo, los tengo ustedes, que son mi mayor tesoro, obviamente los toritos de Púlcara sí, funcionan esos, esos toritos deben tener alguna posición, sí, sí, tienen que tener una posición, pero no recuerdo y ya ha llegado, ha llegado el momento de la frescura de la frescura de la pasión cerca del mundial, también es patrocinador oficial, Coca-Cola la chispa de la vida todo con acceso, nada con medida o sea, voy Sí. O sea, voy. O pues sea, voy. Bueno, ahí está Coca-Cola, la chispa de la vida, patrocinador oficial de Relatos Oscuros. Hoy platicando y conociendo sus amuletos, hablando sobre esta costumbre, sobre esta cultura, sobre estas tradiciones y la energía y la fe que le ponemos a estas figuras, que si bien. Hablaras con un religioso, en este caso un católico, o quizá también un cristiano, un evangélico, quizá les digan que eh, el tener amuletos no es bien visto por, por Dios, no es bien visto por la religión. El tener amuletos es parte de, eh, de esto de tener una adoración a, las, a los ídolos, a las imágenes estos toritos de puca, ahorita si me pongo a pensar, eh, son muy, muy al, al toro que hicieron de oro cuando Moisés subió por las tablas de los diez mandamientos y regresó sí. y ya habían hecho los, un toro de oro, ¿no? Un becerro de oro. Un becerro de oro. Dice, dice Javier, Ox, vi un video tuyo y si estás más cachetón. Ah. Sí, sí, yo sé que sí. ¿Y por qué tener crucifijos? Sí, dice Carlos Uve, Ya se está rebelando contra la religión. Dice, ¿por qué tener crucifijos? Sí. Esto lo puede responder muy bien Andrea, que estudió eh, teo, teofísica en la Universidad <risa> del Valle de Huancamanica, no, allá pienso. en Perú. Y, ¿Y, por qué, qué? ¿Y por qué puedes contestar de acuerdo a tus eh, estudios de teosofía? ¿De por qué los crucifijos sí los pueden tener los religiosos? ¿Por qué los crucifijos sí los pueden tener los religiosos? Sí. ¿Y por qué un amuleto...? Según porque ellos no... O sea, bueno, yo no sé, ¿no? Pero ¿tú yo le pongo lógica. Ajá. Porque según ellos, pues, eh, a ellos no les hacen nada los espíritus malignos. Entonces, ¿no? Entonces ellos sí pueden tener esos, esos amuletos religiosos. O sea, los católicos Sí. Sí. Sí, pues sí, hacen idolatría. Bueno, no, así dicen, así dicen, no van a decir que... Sí. Oxlack dice que hacen idolatría, no. Así es como que mencionan que la idolatría es como adorar a ídolos. Que la idolatría es adorar ídolos, sí. Ah, pero sus ídolos... Pero porque ellos, exacto, o sea... No, pero ellos niegan que, que ellos adoran los ídolos. Yo he visto que algunos dicen, no, que ellos no adoran esos, eso no es adorar ídolos, que no sé qué. Yo ya se alimenta. Ok. Eh, tenemos otros, por ejemplo, ya vamos a avanzar. Yo tengo A ver, cuéntanos. El trébol de cuatro hojas. Ah, ok. Ese sí me gusta. Según en la cultura africana, es, con, es eh, contra los malos espíritus, contra los espíritus malignos. Entonces pero pues para nosotros es de buena suerte el trébol de cuatro hojas, entonces ese es otro amuleto, ese me gusta. Mucho. ¿Sabes? Yo creo que eso del trébol de cuatro hojas ha de venir de Europa y pues de, de Irlanda, ¿no? Que, que maneja los tréboles. ¿Por qué Irlanda tiene como emblemas esos tréboles? Alexa, ¿por qué en Irlanda hay muchos tréboles? Traducido de iglesiaamericano.com los tréboles prosperan en los campos irlandeses durante la primavera y el verano y se les atribuye un poder místico. Ah, con razón. Este, mm. yo, yo debería ser un Alexo. Me que yo sé más. Sí, sí. <risa> un Alexo. Sí. Alexa casi la mitad del tiempo dice, lo siento. No lo sé. <risa> Oye, te sale igualito. Sí, este, los, los... Tú has tenido en tus manos un... ¿No un trébol de cuatro hojas? Sí, me encontraba hartos. Sí. Sí. Y es que me gusta mucho cuando salgo así como por ahí a caminar. Me gusta eh, agacharme donde hay esas así donde salen los tréboles y entonces uh -huh. me quedo ahí un rato y yo me pongo a buscar y unas tres veces me he encontrado tréboles. Entonces esos tréboles los he regalado porque dicen que también son de buena suerte regalarlos. Oh. Entonces, Tenía uno, pero pues se me perdió. Y no, mira, que como que soy buena para buscarlos y sí, me ha salido solo como tres. Dice Fénix, también los ramos bendecidos en Semana Santa se utilizan como amuleto contra las malas energías. Sí son ramos que ponen en forma de cruz en las puertas. Eso ah, es sí. más común en los pueblos. Ajá. Sí, sí. Y dice María de Jesús, los escapularios los venden en la iglesia y son amuletos de protección. Exactamente. Ajá mi medallita, mi escapulario. Esa es la, la canción de los Tigres del Norte. ¿Cómo va? Alexa, mi medallita, mi escapulario. Claro. Con tu membresía de Prime, ahora puedes disfrutar de... Ah, Alexa, con el completo de 100 millones de canciones. Cancela, de Alexa, cancela. cancela, Alexa, si cancela. Alexa, cancela. Cancela, Alexa, cancela. La Alexa, la... cancela, cállate ya. Mi medallita... Mi escapulario. Y ya no me acuerdo qué más, por eso quería que me. ¿Tú te la sabes? No. Si sí, el escapulario, sí que es una eh, es como una tela, cafecita, con la virgen y con el corazón de Jesús. Sí. Eh, y que esta debe estar bendecida uh -huh. o con agua bendita y esta es de protección precisamente, ¿sí? Mm -hmm. Hay gente, hay gente que en los pueblos usa muchos escapularios, antiguamente en los cincuentas, en los cuarentas se usaba mucho los escapularios, sesentas sí, todavía yo creo. Sí. Otro, otro que... ¿En es, Colombia hay escapularios? Sí, claro, la, a la salida Ajá. de las iglesias los venden. Los escapularios, sí. o sea, es lo mismo. Sí, sí, sí. sí ¿Qué hay gente tiene, que los usa? Todo, ¿Qué estampita sí. tienen ahí? lo mismo sí lo mismo las virgencitas todo eso igual eh, hay otro que es cuando los bebés son recién nacidos les ponen una, una pulserita eh, como cosa más ¿no? ah no que sí. es roja y negra roja con negro <coughs> algo así oye qué padre eso de la pulserita sí. es un ojo de venado eso eso eso un ojo de venado se ¿verdad? los ponen sí a los bebés sí el ojo de venado uh -huh. Alexa el ojo de venado Perdí mi ojo de venado de Caetanes en Spotify. No, Alexa, cancela. Amuleto. Dile. Pero fíjate que, Alexa, cancela. Pero fíjate que sí, la canción Perdí mi ojo de venado es precisamente eso, su, mm. su amuleto. Mm. Vamos a leerlo por aquí, ¿no? El eh, ojo de venado. Sí. Ojo de venado. Ese me gusta mucho cuando... ¿Ese es un, un grano o qué es? ¿Una semilla? Es como una semilla, sí. Una semillita. Dice, ¿qué es un ojo de la nave? Para qué, ¿Para qué sirve? Se dice que utilizar este amuleto se construye un escudo protector que repele la envidia, el mal de ojo, energías negativas. Sí, es lo que le ponen ah, a los, los niños, ¿no? A los bebés, sí. Uh -huh. sí, sí. Pero hay uno en Colombia que es rojo con negro y tiene como un colmillito, no sé, tiene como ah, una, una sí, figurita sí. roja, sí, como cierto. una manito, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Uno que tiene, es una pulserita con bolitas rojas, y tiene como un chilito rojo saliendo. Exacto, ¿no? exacto, exacto. ¿Qué será eso? A ver gente ustedes que les gusta... Es un colmillo. ¿Es un colmillo? Sí. Yo pensé que era un, como un chilito si rojo. Alguien, si alguien sabe, porque yo siempre lo he visto, y eso sí. también se lo ponen a los bebés recién nacidos. Es guaruru, guaruro. Bus sí, busquemoslo. Alexa, guaruro. No, ni Alexa, quiso de...? Es un chinito rojo saliendo. <risas> así, contra eso. el mal de ojo. Ese también es contra el mal de ojo. El frijón rojo. O poner pulserita contra el mal de ojo. Es aquí. Eso es bien interesante. Dice sí, John Piratón, sí si es para el mal de ojo. ¿Puedo llamar? Creo que sí, René. Mándanos. Digo, llámanos, René. Cuéntanos. El número va a aparecer en pantalla. Gracias por tu super chat, mi hermano. Gracias a toda la gente que nos apoya con super chats. De verdad, es importantísimo el apoyo que nos brindan. Gracias a todos. Compartan la transmisión. Inviten a sus amigos, a sus conocidos, a sus este, ligues, a sus esposas, a sus esposos, a sus tíos, a sus abuelos. A todos inviten a esta plática, a esta charla que tenemos todas las noches en Relatos Mira. Oscuros. Mira. Bueno, ah. algunas tienen un colmillito rojo, pero mira, esta tiene una... ¿Cómo marca. lo busco? ¿Pulseras eh, de protección? Yo puse pulseras de protección para bebés. Mm, pulseras. Yo me tengo que poner una de esas para bebés. <risa> y sí, la otra tiene el, la semilla esta. Mira la mano, Aquí está. Yo sí voy a comprar una de estas. Este, porque... Esa sí son bien, tengo muchas envidias, Esto es todo muy bonito. De hecho, por eso estoy empezando a engordar, porque me han hecho, me han hecho mal de ojo. Vamos a ver. Ahí está. Ahí está la pulserita. Esa que tengo que parecía un chilito ¿qué es. Esa es una manita, pero. Ah, es no una acuerdo. manita, sí, sí, es una manita. Es una manita haciendo así. Sí, cierto, sí. Pero no me acuerdo cómo se llama esa. Y hay unas que tienen esa manita así y tiene, y tiene un colmillito rojo también. Ahí. Oye, aquí solo Ortiz, mira, me dice. ¿Qué no ya había sido con el brujo unicornio? Sí, cierto, el brujo mayor me dio un amuleto para que no me pasara nada de ¿Sí? protección. Ahí lo tengo. ¿Sí? Sí, sí, sí cierto, sí. yo tengo un este. Un amuleto que me hizo el brujo mayor de Catemacos, ¿verdad? No me acordaba, mira, mejor solo Ortiz sabe que yo. Gracias, mi madrina Brenda Gelos, que nos mandó 25 pesotes. Eh, ¿Dónde compro esas pulseras? Yo si quiero una de esas, se ve retro. Se ve retro, <risa> se sí, ve retro ¿no? Sí. Sí me gustaría tener que una de esas. Hay... Sí, he visto gente que las usas, sí. sí. Sí. me gusta, me gusta esta. ...porque es muy antigua... ¿Este no ...es el ojo turco, sí, yo tengo esta... La, ...ah, ¿tú tienes la un ojo, ojo turco? ...sí, la rojita con el ojo turco, ahí, ahí mismo está en esa página. ¿En, ...¿en esta, esta misma? ...a ver... ...sí, ahí abajito, mira... ...ah, el ojo turco. Mira, este mira. es el ojo turco, sí. yo lo no sabía... ¿Mm -hmm? ...sí, yo me, aquí yo me. Es, mira. ...Alexa, el ojo turco... ...según Wikipedia, un azar, piedra del mal de ojo, ojo turco u ojo griego... ...es un amuleto que está destinado a proteger contra el mal de ojo o envidia... Es más común en Turquía, sin embargo, se puede ver el uso del nazar en Anatolia antes de la conquista turco-musulmana, por ejemplo, sobre los barcos griegos, desde la antigüedad. Los marinos griegos en la antigüedad utilizaban amuletos cruzado. para pedir protección en sus expediciones, principalmente a tres deidades, Poseidón, Zeus y Hermes, por lo que estas tres divinidades estarían representadas en el anillado azul oscuro, blanco y azul claro. Ese es el que tienes que usar. No, yo quiero el de bebé, bueno, yo quiero el de la manita de bebé Bueno, ahí puedes comprarlo por internet también No, yo <risa> creo que vaya, cuando vayamos a un este. Ah, sí, también. Un mercadito visto. Oye, sí, también hemos ido a los mercaditos y las he visto Sí, también No, bueno, sí Sí, sí quiero uno de esos de bebito fiofio fio. Quiero un Son bonitos Una pulserita contra las envidias, el que protección al bebito fiofio fio. Sí quiero ese Voy a comprarme ese amuleto. Eh, ¿Tú crees que sea malo los amuletos? Estábamos hablando cuando fuiste por la Coca-Cola, la chispa de la vida, patrocinador oficial del mundial y también de relatos oscuros. Malos, no. ¿No? No, no, porque no, no, no. Si uno le pone la fe a algo, ahí está bien. O sea, no, no lo veo malo, no. Mira, Dios dice, hay de aquel que diga a lo malo bueno y a lo bueno malo. Pues sí pero no estamos adorando imágenes no o sea simplemente es como que creo en esto me lo pongo ya no, no sé no es como una adoración a esa a eso, a eso que que tú traes puesto sí o sea yo lo veo como como normal como previniendo por si acaso malas eh, vibras o por decirlo así Llama otra vez, mi hermano. Llama otra vez ya a ver si ahora sí entra la llamada. Gracias a Pau Car que nos mandó dos dólares. Dice, Osnar, despide a Alexa y contrátame a mí. Sería bueno. Pau, pero tú nunca nos llamas, Pau. ¿Por qué nunca nos llamas? René González, mi hermano. Llámanos, mi hermano. Sí, sí llama Pau. Llama. A ver, yo creo que es esta llamada perdida. A ver. ¿Hay hay gente hola, hola, hola. Que vendió, que sí. Yo creo que es? René González. Vamos a ver si René nos contesta. ¿Ya nos vio? ¿Ya nos escuchó? Vamos a ver si, si marca. Ah, ya está marcando. Mira, ahí es. Está. ¿Cómo estás, René González? Hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, mi hermano. Sí se pudo. ¿Quién sabe qué pase? Pero de pronto no entran las llamadas. Sí, no, no hay problema. Quiero, quiero compartir algo con respecto a lo que tocaban hace ratito de, de las cruces, ¿no? Porque algunos, eh, por ejemplo, padres ¿no? religiosos sí las pueden tener. Y me vino a la mente también algo con respecto a, eh, a estos objetos, pero muy enfocado a lo indígena. Ok. Mira, aquí, en bueno, en, la, en donde yo estoy, que es eh, Tijuana, es toda la península de... Eh, de California, Nova, California, y eh, hay algo muy muy padre, que, que son el gran mural, por ejemplo, que ya es patrimonio de la humanidad, son pinturas rupestres muy, muy grandes, Uy. que son de la época del palo indígena, le llaman entre 7500 años antes Uy. de Cristo, etc. Entonces, eh, los últimos que, que tuvieron contacto con los, digamos, españoles, los últimos nativos, fueron los yumanos. Y cuando llegó Eusabio Kino a Loreto, allá cerca de Baja California del Sur, por La Paz, eh, llegó con, un, con una especie de, de cruz, eh, como de paja. Entonces, los, los nativos, los cochimíes, cuando vieron a, a Eusabio Kino, se asustaron porque pues, muchas de las pinturas que estaban en las cuevas, en los abrigos rocosos, con, con las manos hacia arriba o, o con las manos extendidas a los lados, pues pensaban que era el mismo eh, que, que, que estaban viendo, ¿no? Que, que de alguna manera pudo controlar a, a ese ser grande en pintura, pero en el, con el poder en, en la mano, ¿no? Teniéndolo este, como el crucifijo. Y eso es muy interesante porque toda la, casi la mayoría de las partes de aquí de los nativos, eh, ante el contacto eh, occidental con los españoles, los que eran chamanes, los curanderos, este, cusillais, etcétera, como vieron que el español tenía un cierto poder, control, eh, en su mano, que era el crucifijo, que, que era Jesús, muy, muchos nativos lo adoptaron, los chamanes, ¿no? Como para tener también control sobre, sobre otras personas, sobre otros chamanes, y se ve mucho eh, reflejado en las pinturas rupestres, como un chamán porta una especie de cruz, okay. y este, okay. como también eh, ante el mismo español, porque en las descripciones de los religiosos, cuando van explorando toda la península eh, eh, a mula eh, o caminando, eh, sí narran que, que hubo un choque cultural muy grande, ¿no? En donde el indígena, el, el, el chamán en este caso, pues copiaba ademanes o copiaba ciertos objetos que también eran propios de, de, de los cristianos, como tratando de combatir, ¿no? Antes de que llegara el, el, toda esta parte misional, pues los nativos chamanes utilizaban mucho el cuarzo como okay. para protección, sí. eh, para poder tener de alguna manera, pues, un, un, cierta energía, por así decirlo, y una de las culturas que ya está en Baja California Norte, son de los nativos quiliguas, ellos específicamente utilizaban un, un, como una tablita, un monito tallado eh, de madera, que servía para que cuando falleciera eh, alguien de la comunidad indígena, eh, pudiese el alma entrar en ese cuerpecito de madera y se iba a esconder a una cueva. Entonces, si a lo lejos escuchaban que el monito hacía un cierto ruido, era porque el alma estaba ahí cerca. ¿no? Entonces, había objetos que utilizaban con respecto a eso, no, para protección o para este, tener poder. Y me recordó eso ahorita que mencionaba lo de la cruz. Ok, ¿tú cómo sabes todo esto? Pues me dedico a eso, a estudiar a los nativos, la cultura indígena. Este, Yumana de aquí de Baja California Norte y Sur sí. también. Oye, qué interesante. Sí. Oye, ¿sabrás alguna historia como de algún animal mitológico extraño de esta cultura? Estoy buscando algún críptido de Baja California. Eh, sí, eh, mira, aquí la, la mayoría. Hay, hay, una, hay una, una anécdota, por así Bueno, una no anécdota, es que son, son como fábulas, por así decirlo, ¿no? Sí. Y hay una en especial, te voy a contar una que es kumiay. Kumiay es de la lengua, bueno, es castellanizado, pero ya traducido significa de los altos. Y aquí los kumiay abarcan desde Estados Unidos, desde San Diego hasta Ensenada, parte del desierto allá por la Laguna Salada, mexical, intermexical y la rumorosa, para contextualizar. Y, y dentro de los kumiay, algunos, ellos veían demasiado eh, importante los aguajes, de donde nacía el agua, no los ojos de agua, y a veces los veían muy, muy sagrados, y tanto así que tenían que, si estaba cerquita viviendo en una casa de ramaje, tenían que moverse para que no, no pasara nada con respecto a este aguaje. Entonces hay, un, hay una, una especie de mito, de leyenda, en donde aparecía en, en el agua una especie de ser extraño, que era como escamoso, era chiquito, salía del aguaje y miraba siempre a los nativos, tanto a los kumeay como a los Paipai, los Pai, no que es otra tribu. Entonces cuentan que ellos no podían acercarse a estos aguajes porque ese ser al momento de salir del agua agarraba a los niños, les quitaba la voz y los desaparecía. Y tenían, era algo de ley, ¿no? Tenían prohibidísimo todas las personas que fuesen eh, niños, acercarse o ir a explorar estos tipos de aguajes, cuenta una nativa eh, de, de, de estos cuentos que le narraron, que, la, que ella alguna vez se, se, se preguntó ¿no? si realmente había algo real con respecto a esto, así que se acercó junto con otros niños indígenas, estamos hablando de que vivían eh, eh, en los cañones, donde, es, donde hoy en día todavía es tan difícil de acceder, Okay. Por lo complicado, por el terreno. Entonces eran, eran aldeas, vamos a llamarles, muy, muy, muy alejadas de la civilización. Entonces ella cuenta que sí de niña intentó junto con otros niños a, a acercarse a este aguaje y sí vieron una especie de, de, de ser extraño, eh, del cual no quisieron saber más y, y mejor decidieron dejarlo por la paz. ¿no? Hay varias aquí con respecto a, a, a esta, pues, le llaman cosmovisión. Oye, ¿y cómo se llamaba este ser? Eh, ahora te digo, lo, lo tengo por aquí apuntado. Ah, sí, sí, sí, búscalo. Sí, me espero. Se me llama... Espero es información se importante. llama... El Hakutat. ¿Me puedes, Hakutat. ¿Me puedes escribir eso en el WhatsApp o me lo deletreas? Eh, sí, bueno, eh, mira, está fácil. Es H. Sí. A. H.A. K. De kilo. Ajá. U. Ajá. T. Ajá. A. Sí. T. Jacutat. Uh -huh. Ok. ¿Esto en qué, eso, en qué parte de Baja California es? Eh, específicamente, este mito se encuentra mucho en lo que es Ticate. Ok. Es en la comunidad indígena Neji. Se encuentra también en San Antonio Necua, que Necua es, con este nombre yo creo que la mayoría, la, la, bueno, algunas de las personas lo podrán ubicar, que es el, el Valle de Guadalupe, ¿no? Donde están los vinos. Ok. Eh, ahí hay una comunidad indígena también, que hace mucho mención de, de esta parte, y en lo que es la Sierra de Juárez, que se encuentra también en la comunidad indígena este, de la Huerta, que es, todos son cumbiais, entonces comparten este mito de, de, de este ser, ¿no? con los Pai Pai, pues es algo parecido, pero cambia el nombre. No, no recuerdo, pero, pero es de la tribu Kumiel. Ah, muchísimas y gracias. Son, son, son, digamos, mitos que son muy propios de la cultura, como te respeto. Y hay, hay investigaciones por antropólogos, este, arqueólogos con respecto a toda esta parte, y por ahí lo menciono. Oye, qué interesante. Si tienes algún documento que hable sobre esta historia, pues te agradecería que me lo mandes al WhatsApp. Eh... Te iba a preguntar otra cosa que también he investigado y que no hay información en español sobre el Vipes biporus. ¿Lo conoces? No. Es una, como un gusano con dos, con dos patas nada más. Y Existe solamente en Baja California. Es el único lugar en el mundo donde existe este gusano de dos, con dos patas. Yo no, nunca lo, lo había escuchado. Lo que sí sé, sí, y, y eso es algo que se encuentra plasmado eh, en toda la, la parte de la, ahora sí que de la península, ¿no? Y, y alguna parte de Estados Unidos, es que sí hay mmm, algunas especies, vamos a llamarle, se le llama zoomorfo en la arqueología, sí. de, de animales que están representados de una manera extraña. Seguramente, ¿no? Si sí, sí, es algo que, que se da aquí y que no es tan común, a lo mejor, bueno, al menos yo no, no he escuchado hablar de ello, pues... A la próxima que vea <ríe> una pintura rupestre, trataré de prestar atención si hay algo uh -huh. que pudiese asemejarse a eso. Porque todo, todo lo que está aquí, eh, hablando en la parte arqueológica, ¿no? de la pictografía, son de animales, son de chamanes que tienen alas, que tienen tocado de hormiga, que tienen seis dedos, que, que tienen infinidad de, de, de, de cosas. ¿no? Entonces probablemente pueda hacer que, que aparezca algo ahí. Bueno, te manda un mensaje por WhatsApp y te voy a contactar para que estemos ahí en contacto, porque pues me interesa todo esto que estás, que tú conoces y que es de aquella región, que no tengo mucha información. Sí, sí, sí. No, claro, eh, encantado. De hecho, te, en algún momento te estaba esperando que vinieras aquí a, a Tecate, que creo que sí viniste, No, ya lo para fui. darte un recorrido. Sí, ya lo fui, pero bueno, podemos hacer después el recorrido. Espero que, que vaya mejor. Este, todo y podemos ir para allá. Claro, claro, no te preocupes. Te encantado. Gracias, mi hermano. ¿Cómo es que te llamas? René. Ah, René, pues ahí está. Mándame un mensajito en el WhatsApp y te mando ahí mi teléfono. Ok. Gracias, buenas noches. Los saludos, que estés Bye. bien. Bye. Bye. Oye, qué interesante eso que dijo de las... Y sí, en las pinturas rupestres, sí, hay figuras bien extrañas, hay figuras bien... Se llaman figuras antroposomorfas. Antroposomorfas. Okay. Bueno, pues, gente, hemos llegado al final de esta transmisión. ¿Quieres decir algo más antes de que nos vayamos? No, ya. Ten, ya dije todas las que más o menos bueno, me acuerdo. Sí, de todas maneras, hay muchos más amuletos. Sí. Ah, la patita por ahí, decían que la patita de conejo. La pata de conejos uh -huh. y la mano de Dios, el tetragamatón, la cruz egipcia. Eh, ¿Cuál más habíamos hablado? Bueno, tenemos muchos más. Entonces, yo creo que podremos hacer después una segunda parte sí. y hablamos de otros, otros amuletos. Eh, el día de hoy, pues abarcamos algunos. Estuvo muy interesante la plática. Qué bueno que nos mandaron sus fotografías. Seguramente ahí me mandaron más. Los vamos a checar. Pero sí. Vamos a hacer una segunda parte. Mañana seguramente hablaremos de otro tema, pero más adelante hablaremos de los otros amuletos. Haremos una segunda parte, si es que les gustó esta transmisión. Sí. Dos horas se fueron rapidísimas, ¿no? Uh -huh. Se sí, van súper va rápido. Dos horas, dos horas. A veces diez minutos es una eternidad, o hasta un minuto para que termine el, el partido de fútbol. Sí. Este es una eternidad. <risa> Dos horas se fueron como agua. Bueno, espero mm -hmm. que les haya gustado esta transmisión. Que este, Por favor, participen. Compartan esas transmisiones con otras personas para que vengan muchos más y nos platiquen sus relatos oscuros. Y anímesen a llamar más y más y más. Gracias. No les dé pena. Saluditos. Quiero mandar a Ghost, a Ángela, a Maru, a José, a Licel Martínez, a Rebeca Hernández, a Pau, a Japan, a quién más por ahí, eh, a Bri Power, a Daft Punk, a mi amigo Emea, eh, a quién más, quién más, quién más, eh, Yurai, que Yurai siempre está por ahí, y bueno, al resto, Chamoquín, eh, a María de Jesús, bueno, a todos, muchas gracias por haber estado hoy aquí y muchos besitos. A Dalia, Dalia. A Carlos Ben, a Andrew, mi compatriota. Vamos a ver qué manos han lado. Nuestro amigo del de Salvador nos mandó un mensajito. Dice, oye, aquí te mando unas fotos de la finca. Ah, la finca de ayer. Sí, cierto. Ah, ok. Aquí estamos viendo las fincas, la finca de ayer. La vamos a ver mientras pasa la cumbia de Oxlack. Vamos a ver la finca del relato de ayer. Que lo nombramos secreto en la finca. Sí. Sí fue ayer, ¿no? secreto, no, en, la secreto la finca. en la finca. Los sueños no serán porque acabas de tener un en huevo con saluditos Ghost. saluditos Dark te esperamos en la siguiente emisión con si sí, está tétrico, ¿no? ¿Sí? buenas noches, Danubio acá tenemos otro ah, ah, mi, sister, mi amuleto me lo dibujó un amigo de la facultad lo tengo desde esta fecha me dio mucha risa por eso no he guardado el mundo se va a acabar 666 coño Está bueno ese amuleto. Bailala, bailala, órale. Esto es un escorpión, es un pez, es un pez, es un pez. Mira su amuleto, ay, oh, está bueno. Está interesante. Y este si amuleto es Bak Bici. Si el tratador es un pescoil. Y el suelo lo Órale. No. Oye, este está padre, ¿no? Mira, Eso está buenísimo. ¡Eso es un día de tiburón, ¿o qué Bye Lorita, bye Coe. Vamos a revisar en la segunda segunda transmisión que hablemos sobre los amolelos los elefantes, ¿no? las los elefantes sí. muda un cuarzo los vídeos y las estas carritas de como de, de esta noche, tus sueños no serán los mismos porque acabas de tener un bueno gente, gracias por habernos mandado estas fotos. Vamos a revisarlas en el siguiente programa. Les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros. Te esperamos, en Te esperamos en la siguiente emisión. Cada noche nos internamos en las frías y solitarias profundidades de lo desconocido.